Hola, soy Rodrigo Prenafeta, vocero del Partido Libertario y les doy la bienvenida a este nuevo programa de Libertad En Serio, que será el primero de una serie de programas en esta maratón cercana al Año Nuevo, en que vamos a hablar de diversos temas. Y quiero comenzar presentándolos a cada uno de los presentes en este programa. Vamos a comenzar con un conocido de YouTube aquí. Eh, tenemos a Rodrigo Pulgar, más conocido como Cultura Chatarra o también como Cripto ¿Cómo estás Cripto? Bien, y tú? Tengo bien nombre, me <ríe> acabo de dar cuenta También tenemos justamente aquí a Carlos cerca que tiene un programa, El Rincón del Coto en Instagram, ¿cómo te encuentras? Todo bien, todo bien acá, dándole, vamos a ver cómo sale el programa nuevo. Tenemos también una invitada especial de la Universidad Diego Portales una dirigente estudiantil que va a mencionar algunos temas más adelante cuando veamos el detalle de lo que ocurre en nuestra universidad con el tema educacional, de cierta manera el tema del adoctrinamiento Tenemos aquí a Stephanie Contreras Hola, También, y el más importante tal vez dentro de esto, tenemos a Álvaro Concha, presidente del Partido Libertario, también dirige distintos medios de comunicación. ¿Cómo te encuentras, Álvaro? Gracias por ese piropo compadre, muy, muy contento de verlos acá todos reunidos, también un gran saludo a Gonzalo que, que se levanta temprano todos los sábados para soportarnos a nosotros y atento a los siguientes programas porque se si viene una maratón libertaria, son tres programas, este es el primero de los, de los tres de 40 minutos, así que atento que después se viene el profesor Felipe Munizaga, René San Martín, eh, Juan Cristóbal Demian y otros chicos más también y los coordinadores del Partido Libertario. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema que vamos a hablar el día de hoy, que es algo que se hizo bastante viral en las redes sociales y que originalmente pensé que no iba a tener mucha relevancia política, pero que hubo rechazo transversal, que es estas imágenes que publicó Hugo Gutiérrez, que aquellos que no la hayan visto, publicó unas imágenes con bastante orgullo, donde había unos menores de edad que dibujar los dibujos de monitos a palo en que aparecían disparando la piñera con unas gotas rojas que uno asume que es sangre, con armas de fuego y que él estaba feliz publicando eso y esto nos lleva nuevamente a hablar del tema del adoctrinamiento de los menores de edad que es algo que hemos repetido en distintos medios Se ha conversado en las universidades, en los colegios hay que recordar situaciones como las del Instituto Nacional con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, esas charlas que hacían y diversas entrevistas de violencia que ha habido en distintos lugares quisiera comenzar preguntándole la opinión de este tema a Cripto, eh, Rodrigo Pulgar eh, para que nos menciones, ¿qué opinas tú de esto? ¿esto es un problema sistemático? ¿crees que es algo singular? ¿hay responsabilidad de grupos en particular o es un problema generalizado? Mira, yo creo que es un problema generalizado y no solamente en Chile, sino que en todo el mundo donde existe una agenda política que hace rato que, que se está dando en, en el nivel educacional y yo creo que una de las maneras más inteligentes cuando tú quieres ganar una batalla cultural es educando desde pequeño para que así la persona, lo, los niños y más adelante eh, futuro adultos no se cuestionen eh, mm. qué lado tomar dentro de la guerra cultural porque te enseñaron desde pequeño cuál era el lado correcto mm. y eso es lo que está pasando hoy en día hoy vemos que existe casi una unanimidad en cuanto a los estudiantes revolucionarios con respecto a qué tipo de agenda eh, cumplen y, y siguen y este tipo de dibujo lo, lo demuestran porque ya ni siquiera es algo sutil <coughs> O sea, si el niño está pensando en, en que Hugo Gutiérrez le dispara a Sebastián Piñera, no, no tienes otra interpretación alguna que es un adoctrinamiento. Bueno, quiero destacar qué que preciso. Hugo Gutiérrez dijo que no, tal vez se puede interpretar que no es que lo quieran matar, sino que quieren que se vayan ahora no sé si pueden ver las imágenes en pantalla no sé qué de otra manera se puede interpretar esa imagen si no es un oh. asesinato pero el, el diputado dijo, no, es que es una manera metafórica de decir que en realidad quieren que se vaya Piñera, no un asesinato Oye, discúlpame, pero <risa> o sea, al margen del actriamiento, eh, evidente que hay en establecimientos educacionales y, y en lo que incurrió, digamos, el diputado Gutiérrez, esto es demasiado chanta, o sea, no hay ningún niño en primera, en primer, A lo mejor el dibujo lo escribió un niño. Yo ¿eh? no, no conozco ningún niño que escriba honorable diputado. No, no. Desde sí. la Pacá, Hugo Gutiérrez, o sea, Hugo Al parecer lo que decían es que los dibujos eran de niño y después algunos adultos escribieron ¿En cosas encima. Es que mira, no se necesita ser. No se necesita ser experto, letra. no se necesita ser prejuicioso. Porque bueno, de Hugo Gutiérrez uno puede esperar cualquier cosa, ya, pero este, esto este igual ha sobrepasado bastante el límite. O sea, una persona, incluso un diputado. Si es que ve que un niño dibuja esto, no lo subiría a Twitter con orgullo. Entonces el tipo, en el fondo, está justificando el actuar. Y, y lo que vemos acá es, un, es a él dibujado, supuestamente por un niño, y yo creo que sí, en parte... Eh, disparándole a Piñera y hay otro, hay otro donde dice que quiero que muera Piñera o sea, es, es, es literal no, no, sí. no hay segunda lectura no no, no veo otra interpretación sí. no, no queda para pensar sino que dice tal cual que ojalá se muera Piñera ojalá lo mate yo o sea, eso es lo que está diciendo el dibujo y, y lo que es interesante con este hecho es que nos muestra que es algo sistemático porque él mencionó tratando de sacar la responsabilidad que esto era parte de un evento en Tarapacá que se da de manera regular con militantes del Partido Comunista dirigentes sociales que es este concepto tan ambiguo que usan tantas personas y que eran algo natural porque ellos son hijos de personas que han sido afectadas en sus derechos, etcétera. Carlos, ¿tú qué piensas con respecto a este hecho? ¿Se puede evitar de alguna manera? ¿Es inevitable? O sea, yo lo veo, más que nada, es bastante triste y cómico porque es sumamente contraproducente porque es justamente el mismo eje que siempre dice hay que tener libertad de culto, que eres islamofóbico, que eres no sé qué. A ver, esto son una secta. O sea, el Partido Comunista, por ejemplo, hoy en Chile es una secta. O sea, no tiene aprobación, no tiene nada, pero por la razón o no por la fuerza y ahora lo vemos que es por la fuerza y es contraproducente en todo lo que dicen porque son justamente las personas que abogan por los derechos de pensar o de etcétera, etcétera pero si tú lo sacas de su diminuto cuadrado que tienen de pensamiento tú dirías cualquier cosa, o sea, Exacto. Es, es, triste, es triste es triste ver gente que son con es gente con educación y que no puede ir un poco más allá, porque... Además quiero quiero aprovechar la instancia de mandar un gran saludo a la derecha de Twittera que ayer se organizó y posicionaron trending topic, el hashtag psicópata Hugo Gutiérrez en base a este <risa> ojo, porque de verdad que es un, de un nivel de psicopatía impresionante y es bueno que las redes sociales pongan este tipo de cosas eh, eh, y en el fondo el diputado Gutiérrez se vea la obligación de también dar una respuesta. A tal, ...a tal maña estupidez que suben las redes sociales... ...pero como sabemos, siempre se lava las manos... ...y cualquier cosa que ellos hacen... ...si no es un montaje o no fueron ellos... ...ustedes saben cuál es la respuesta no, de la gente son, del Partido son, Comunista... Son, ...son maestros del engaño... eso sí, ...además tienen que pensar que, que... ...por ejemplo, lo que están diciendo... ...que el niño está haciendo una analogía... ...si un niño que dibuja con palote es un niño pequeño... ...llegar al punto de tener un pensamiento abstracto... ...conceptualizar algo... ...y, y tratar de hacer una analogía... ...y dentro de todo eso, más encima tiene un fin político donde ellos sacan la conclusión que el problema es Sebastián Piñera ese niño un genio <risa> <risa> bueno quién sabe tal vez los hijos de los comunistas son unos genios inmensos uno quién sabe pero esto nos lleva a este tema que mencionaron de, de mentalidad de culto el adoctrinamiento y la intolerancia que muchas veces se ha visto en las universidades entonces pues aprovecho de preguntarte a ti Stephanie que estás en la universidad de Diego Portales y que ya has tenido ciertos enfrentamientos con gente de izquierda si tú notas que esta intolerancia, esta mentalidad media de cultista, de no soportar el que piensa distinto, incluso hacer agresiones, se presenta también en tu universidad de manera sustancial, de menor manera, ¿cómo está presente? Eh, bueno, en mi universidad, eh, yo estoy en Huechuraba, así que en realidad no estoy en el centro donde es más violento que en Huechuraba, pero sí ya se está dando, sí ya se está dando... ¡Uy! <risa> no, no se emociona, está Perdón. No, se está bien, adelante. ¿cómo lo subo? ahí ahí, ahí. ahí, ahí sí. Bueno, voy a tener que sujetarlo ahí ya. no, ya no importa eh, ahora ya sí se está dando mucho más eh, por el lado psicológico están partiendo por ahí y por ejemplo a mí me pasa que yo estoy en el grupo de generación y como soy presidenta de, de como ahora soy como representante del centro de alumnos eh, a mí no me hablan o sea, yo digo algo y es como que te ignoran, te miran feo en la U si tú vas a la asamblea y decís algo, olvídate o sea, empieza el, el, el murmureo, se alejan de ti, ¿cachai? Y, y, y es, es duro porque al final tú estás solo en la universidad, está este como el pensamiento hegemónico y, y es súper penca, ¿cachai? Y yo creo que el, es muy a mí me duele mucho que la universidad y todas las instituciones no se estén haciendo cargo de esto, porque al final como que hacen vista gorda y, y así parte la violencia, pues, o sea yo vi su programa y vi que en la Chile ya llegaron a la violencia física o sea mm. tienen que esperar que la universidad llegue a la violencia física claro. para poder recién darse cuenta como oye, sabéis que esto en verdad es un poco virgío claro o gente. sea es importante que estéis ya sacando la voz Previo a eso, porque efectivamente, sí. Sí, o sea, ni siquiera cuando lo... O sea, imagínate que a la Polet le tuvieron que pegar dos veces sí, pa. para que el tema fuera tema nacional. Y todavía no se resuelve tampoco. No, claro, y es muy importante el acento que tú haces, estefanita y te agradezco la valentía de, de tomar el coraje en realidad y de comentar este tema, de atreverte, porque no muchos lo hacen, mucho, no muchos lo hacen, y, y también eh, comentar que esto no solo necesariamente pasa en las universidades públicas como lo mencionamos anteriormente, no. o sea, lo pasa en la UDP una universidad privada eh, no, no es la primera persona tampoco que nos menciona lo mismo, uh -huh. tenemos bueno también está acá eh, René que creo que no va a poder venir acá a comentar, eh, que él también es profesor de allá también ha comentado sí, ciertas René, cosas yo, yo he hablado con él y, y... bueno, él, él, es, él, es, él es coordinador del Partido Libertario y constantemente también nos, no, nos cuenta ciertas cosas que ocurren y otras personas también que estudian allá eh, cuéntanos de qué se trata un poco eh, principalmente le, tú comentabas que era agresión psicológica o sea por qué ocurre esto porque básicamente tiene un pensamiento no de izquierda hegemónico ¿cierto? ¿A eso te refieres. Sí. sí bueno porque básicamente por ejemplo cuando vamos a asambleas y una persona empieza a hablar distinto lo que pasa es que se, como que se agrupan así, como que no pueden estar solo y discutir cara a cara, como que tienen que estar en grupos para poder atacarte a una persona que está sola y que se atrevió a alzar la voz, ¿cachai? Y lo que pasa es que después no te hablan, no que hacer los grupos contigo, tenéis trabajo, tenéis que estar buscando con quién hacer, si hay, hay alguien que puede estar contigo. Entonces, y también te hablan por interno, a mí me ha pasado que a mí me hablan por Instagram y me han atacado porque yo pienso de una cierta manera, o sea, yo siempre expreso libremente lo que pienso en mi Instagram. Y a mí me hablan y me responden y dicen como como que me atacan, ¿cachai? Como que yo soy soberbia, por decir algo, o soy arrogante por pensar de cierta por, forma. Porque soy la única que le llega la contra a ellos, ¿no? Mm. Claro. Y sí. se ponen como víctimas usualmente en esos siempre, casos, porque siempre. ellos son mayoría, se agrupan, te atacan, pero ellos son las víctimas, eso lo he escuchado tantas veces, no, tú estás haciendo una agresión, me estás ofendiendo con esos ataques, es eh, impresionante. Y la pregunta es, ¿todavía no llega al, al nivel de violencia física que se observa, por ejemplo, en la Universidad de Chile, o este nivel tal que tanto profesores como alumnos hacen ataque también dentro de la sala de clases a nivel psicológico? Mira, eh, por lo menos en mi facultad todavía no, todavía no, pero se está dando ya partieron las tomas y son grupos chicos y, y por ejemplo yo tuve información de que mucha gente eh, de mi uni de mi facultad ha estado envuelta en, en estos de, eh, ay, de, de los paros nacionales uh -huh. y han hecho destrozos, ¿cachai? Entonces yo creo que es el momento esencial para hacerse cargo ya de esto. Onda, eh, no sé, hacer algo de que podamos aprender a tolerarnos dentro de la facultad porque si empezamos a hacer vista gorda eh, va, yo creo que sí o sí vamos a llegar a la, a la violencia física por ejemplo en el centro ya está, es muy fuerte, tú no puedes pensar, es, distinto. Sí. Esa es que Es cosa de ver también, hay muchos alumnos y alumnas que están súper preocupados con lo que viene el próximo año porque muchos les cortaron el año escolar de, debido a todo lo que ha pasado en Chile y ya venían con, con, digamos, unos niveles importantes de violencia dentro del establecimiento universitario, y muchos de ellos vuelven retoman las clases en marzo, entonces ven que es el mismo sector, que es el más agresivo, está demasiado re radicalizado, mucho más con, con, digamos, con la venia de, de la gente, en realidad, porque es un movimiento relativamente popular, o sea, vemos en redes sociales todo el día a personas de mediana edad justificando la primera línea, ese tipo de cosas, entonces... ¿En qué, ¿En qué posición quedan los alumnos que han sufrido violencia universitaria, que están solos dentro de los establecimientos educacionales, cuando ese mismo movimiento hegemónico que ustedes mencionan, y que todos estamos de acuerdo quiénes son, está muchísimo más radicalizado ahora? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes los alumnos? Estefany, disculpa, eh, buenos, buenos días muchachos. Quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Cuál es tu Instagram? Para que podamos mostrar imágenes acá de la situación que estás viviendo en estos momentos. Ah, eh, eh, EF ¿Ya? Esto sí, no he subido muchas fotos, no me gusta publicar eso, esa parte de, sí, de que la sí. paso mal, la verdad no me gusta mostrar debilidad, porque siento que hay a donde más te atacan, si te ven como débil o que la estáis pasando mal. Eh, por eso de hecho yo, yo, doy, yo siempre escribo historias y digo lo que pienso en las historias, porque encuentro que es súper importante esta batalla cultural y sobre todo, ¿sabes qué me pasa? Que tengo muchos amigos que me responden las historias que yo escribo y me dicen, ¿sabes? es que yo pienso igual que tú, pero no lo hago porque no quiero perder amigos, porque no quiero eh, que me pase eso de no tener grupos en la universidad para poder hacer los trabajos. Y no lo hacen, ¿cachai? Entonces no, no, no se atreven a hablar. Sí, y yo les digo, como ¿Qué hazlo. ¿Qué pasa con los videos? ¿Pasa con todo? O sea, sí, pasa sí con todas pero las cosas. yo digo pienso... lo los políticos, pues ahora están jugando como a un jardín infantil y con quién me quedo con más amigos. Sí, y hay que destacar ¿no? que realmente uh -huh. esas personas no son verdaderos amigos tampoco, porque no. si una persona que supuestamente es tu amigo no te puede soportar por pensar distinto, por tener una diferencia de opinión, que es lo más lógico y te trata de atacar e incluso afectar en tu vida universitaria o en la vida diaria, en nuestros casos incluso con amenazas, muchos de nosotros, eh, en ese caso no es verdadero amigo, simplemente son personas que te quieren utilizar como un medio para lograr ciertos fines. Y antes de que pasemos al siguiente tema, quisiera preguntarle, y aquí comienzo por Carlos, ¿cuál creen que es la solución a este problema? Por un lado, creo que es destacable el tema de que hay que hablar, que hay que ser valiente y atreverse a mencionar estos temas, pero ¿cuál es la solución de fondo que quería empezar a aplicarse para empezar a, no sé si despolitizar la palabra, pero sí empezar a quitar esta influencia perniciosa por parte de la izquierda radical en las universidades y los centros educativos? Oye, lo veo como que hay dos opciones. La primera es la de no vacilar, que es lo que está hablando con este recién, que era como que cuando a mí me critican y me dan duro así en los redes o de cara a cara, yo no vacilo en ningún momento. O sea, y te voy de la cara porque claro, porque no se atreven a hacerlo de, de, de, de uno a uno. Eso es muy difícil, es sumamente difícil para una persona y para nosotros quizás no es tan difícil uno contra cinco, pero igual damos la cara. Y lo otro quizás es ni siquiera hablar de ello o sea ni siquiera hablar del partido comunista ni, ni siquiera hablar de ellos porque si no le estás dando tiempo estás invirtiendo tiempo y, eh, ni siquiera hablar de ellos simplemente pues puede llegar a ser algo útil porque si tú le quitas participación y ese protagonismo que tanto les gusta dejan de ser eh, las duquesas del, del, de la fiesta y, y a nadie le importa a nadie le interesa entonces puede llegar a ser una opción pero sí. no sé despolitizarlo lo veo complicado es o sea, que igual como mencionaba anteriormente este estos grupos funcionan como los flights, son apatotados o sea de uno no no se, no se atreven o sea, son cobardes cara, por su cuenta cara a cara no son capaces de enfrentar o de tener un debate razonable dentro no. de un ambiente de respeto, dentro de un ambiente democrático contra una persona que tiene piensa distinto la única forma que tienen de amedrentar es a, a través de la funa, a través de un grupo de, de varias de varias personas a través de una comunidad, a través de redes sociales pero face to face son unos cobardes y eso es lo que los, los, los, estas personas son una de las cosas que más los identifica ¿Ya? Entonces igual es problemática la situación. Yo personalmente, respecto a la pregunta que tú realizas, Rodrigo, creo que acá hay que redirigir el foco hacia, hacia las autoridades de las universidades, porque ellas tienen un rol fundamental. O sea, si ellos no son capaces de velar que dentro de su ambiente universitario no se respete la integridad de los alumnos, no se respete el pluralismo que supuestamente dentro de una universidad... Y ni siquiera de los alumnos, también de profesores. De profesores. Entonces están todos atados de manos y si las autoridades no son capaces de hacer nada, entonces que queda para el resto. Entonces ahí hay que poner el foco, ahí es donde yo creo que que los alumnos deberían también organizarse y redirigir, o más bien como un, un consejo, una vez que ya se organicen, porque como vemos, casos como este son muy pocas las personas que tienen el coraje y la valentía de, de, de sacar la voz en este tipo de cosas, pero como tú mencionas, también hay otras personas que están por detrás sufriendo lo mismo, no lo dicen porque justamente no quieren perder amigos, pero a través de redes sociales se podrá organizar eventualmente alguien algo, también otros actores de la sociedad civil, nosotros mismos como movimiento u otros movimientos que vemos que están pasando eso, también podemos hacer ejercer una presión y una colaboración y la presión se hace directamente contra las autoridades esa es mi postura, la única persona que tiene que responder son ellos. Sí, es una postura interesante porque... Carlos, ya lo, Carlos Peña para, para hablar textualmente. Sí, ya, ya lo hemos mencionado con anterioridad y en otros programas que tal vez muchas de estas universidades que reciben fondos públicos se le diría cortar el acceso a los fondos eso, públicos, eh, no eh, por eh, situaciones en particular, sino que si vemos que de manera sistemática está habiendo problemas en los profesores que adoctrinan, profesores que les pasan por encima, o muchas veces estudiantes que no pueden tener clases porque lo, los atacan o simplemente les impiden el acceso a clases, sin empezar a ver casos específicos. Si vemos que está ocurriendo eso en la universidad, decirse bueno, se cortan los fondos públicos. En Estados Unidos Donald Trump empezó a hacer esas políticas sí. y muchas universidades dijeron, ah, bueno, se me está cortando el dinero, ahora sí puedo hacer los cambios, porque ahí se empiezan a preocupar de verdad. Sí. ¿Qué piensas tú, Rodrigo, sobre este hecho? ¿Crees que esa sería una solución o crees que sería ineficaz tomar ese... Mira, es una, es una solución puntual que, que puede ayudar un poco pero no es la solución real la, la solución real, mira, acá hay dos problemas, uno es la ignorancia de la gente con respecto a las otras ideologías y lo segundo es la, el, el arma más fuerte que tienen eh, a la hora de hacer política, que es la deshumanización del enemigo. Mm, ¿vale? Entonces, cualquier ver. persona que piense diferente lo deshumaniza. Por ejemplo, lo que pasa con carabinero hoy en día. No es carabinero, es pago, no sé cuánto, y, y, y ya es, es un uniforme, no es un ser humano, mm. y hay que destruirlo. Entonces, la manera de poder eh, resolver esto, que no sean atacados, es volver a ponerle rostro a la ideología y... <coughs> a paliar esta ignorancia porque te piensan, ah no, este es un facho y los fachos piensan esto lo cual lo más probable es que sea mentira entonces lo que tiene que hacer la universidades ok, estás hablando de, de marxismo, me parece perfecto pero también vas a tener que hablar sobre el liberalismo, también vas a hablar sobre los conservadores, vas a hablar de todo esto. Y luego la gente pueda tomar su decisión. Pero claramente, si solamente le hablas desde un punto de vista marxista y dice que todo el resto lo único que quiere es la destrucción del planeta casi, para tener más dólares. Claro, si te lo ponen de esa manera, tú decís, oye, que son malos los empresarios. Bro? Entonces, si tú le empiezas a explicar, empiezas a mostrar diferentes puntos de vista, tal vez no vas a quitar a los más radicales, porque ellos ya mm. tienen el lavado el cerebro. Pero sí, los que están entre medios pueden decir, ¿sabes qué? Todavía no comparto, pero lo entiendo. Y cuando tú entiendes a la otra persona, dejas de odiarla. Pero ahí hay un problema grave, yo creo que es puede llegar a ser más grave que es realmente que la gente ahora se compre que es todo es apolítico yo se lo veo más sí, preocupante sea, aún a mí me preocup es, ese es el problema yo lo veo porque yo veo el problema con eso también con esta mentalidad de decir la izquierda y la derecha son lo mismo, lo he escuchado mucho ustedes yo, lo deben haber es escuchado, sí. entonces después puede llegar un comunista, te puede llegar un fascista de verdad y te puede llegar un libertario y te dice, no, si son todos iguales, no cambia nada son, son, son todos iguales, claro. ¿verdad? lo mismo si elegimos a uno u otro, lo que importa es que tenga buenas intenciones y efectivamente Carlos creo que hay mucho peligro con esa mentalidad porque pensamientos que en realidad son peligrosos y creo que le beneficia mucho a personajes como los comunistas, se pueden ver beneficiados con esa mentalidad porque ahí todos van a decir, no, sea lo mismo que sea comunista o sea un fascista de verdad si sí, total, no, si sí, todos, todos son iguales no hay diferencia, y antes de que pasemos al, al segundo tema y para terminar este tema, cuál sería la solución que hay que enfocar, y tú que estás en esa misma universidad que ocurren estas situaciones ¿cuál crees que debería ser el enfoque que hay que tomar? Sabes que yo, yo o sea yo concuerdo con todos ustedes pero yo creo que va un poco más allá yo creo que es algo más psicológico porque cuando uno es joven, necesita ese sentido de pertenencia. Sí. Mm. Entonces, si tú no encontráis un grupo que piensa como tú... Entonces te sentís como, ¿quién eres? ¿Quién soy yo? Cachai? Entonces yo creo que por eso la no izquierda toma dices. a tantos jóvenes. Porque por eso piensan todo igual y actúan todo en conjunto, es como un rebaño. Sí, son ¿cachai? uniformes. Y si tú o sea. pensáis distinto, es como, como que te ven como un bicho raro, como ¿quién eres tú? ¿cachai? Pero porque tú ya sabes quién eres y ellos no. Entonces yo creo que va un poco más allá, yo creo que es algo psicológico. Yo creo que hay que trabajar más por ese lado. Y obviamente que las instituciones también se tienen que hacer cargo si es que hay violencia. Claro. Y o sea, una, una cierta organización también para que no estén tan desamparados. Sí, y quiero hacer el nexo entre esos dos elementos, porque si es algo psicológico y se necesita pertenencia, ¿no sería tal vez parte de la solución empezar a conformar grupos dentro de las universidades sí, que puedan ser más afines a ideas tal vez de la libertad como son los nuestros, sin llegar a esos niveles de colectivismo y dictadura mental tan alta, pero que se empieza a conformar? Porque lo que sí, noto sí. en general es que la derecha en todas las universidades digamos que su presencia es casi nominal y en algunas partes ni siquiera está presente sí bueno, lo que hemos hablado acá para algunos eh, universidades del partido comunista en la derecha así que estamos bueno, en ese extremo sí, la universidad eh, de Chile para que yo no yo, que no sepan sí sí pero es eh, interesante el punto que tú mencionas también lo que menciona Steffi eh, en, hay iniciativas ya desde esa desde ese punto de vista uh -huh. en las universidades de agrupaciones que están por la libre expresión y, y, y que se están reuniendo de a poco, porque justamente lo que mencionaba Stephanie es muy importante, o sea, hay muchas personas que tienen temor a, a esto, porque les va a afectar en el ambiente cotidiano, en el ambiente académico, eventualmente hasta con profesores, entonces, pero ya una vez que existe una institucionalidad dentro del mismo establecimiento educacional, ya eh, formal, organizada es distinta la cosa porque cambia y con apoyos de actores de afuera también hago un llamado a la sociedad civil también a intrometerse en este tipo de asuntos a los apoderados también acá hemos tenido sí. apoderados también mm -hmm. que es, saben lo que sufran sus hijos y ellos también ejercen presión, si todos podemos ejercer presión las personas, o sea, es, es cosa de darse cuenta de que se trata de esto o sea, es es simplemente garantizar lo que debería pasar en un establecimiento universitario o sea, no es, no es una cosa descabellada no es una presión que uno esté ejerciendo en el fondo es que se, que, que se imparta la educación como corresponde, no estamos pidiendo ninguna regalía ningún privilegio de que se respeten a los alumnos que no les ejerzan violencia y en ese sentido la sociedad civil externamente también puede ejercer un rol importante Sí, hay que destacar eso, también importante casos como el de Stephanie y muchos otros estudiantes que cuentan estos casos porque si la gente no lo cuenta las personas no se enteran y hay que ponerle, como dicen caras a los problemas Exacto. hay que mencionar los ejemplos porque llega mucho más a la población, pero pasemos a otro tema ahora que es el tema de la campaña del no, porque todos sabrán, o asumo que sabrán, que en abril hay una votación para cambio de constitución, y va a haber una, dos opciones, opción apruebo, rechazo cambio de constitución, y posteriormente de convención constituyente o convención mixta y ya se ha estado conformando por parte de distintos grupos de derecha, la campaña del no, y me parece que es un tema interesante a tratar, porque hay que ver, creo que se debería bueno discutir el tema de la estrategia que conviene para esa campaña, y también destacar el hecho de que el Partido Libertario, que es uno de los partidos políticos en formación el único que se le ha invitado a estos movimientos que están haciendo a esta campaña, a diferencia de otros movimientos que están surgiendo. Quiero comenzar por Álvaro y preguntarle, ¿cuál crees que es el enfoque que se debería usar para esta campaña del no? ¿Más propositivo, campaña del miedo, conviene más convención mixta o del tema de la convención constituyente? ¿Y cómo destacas el elemento de la participación del Partido Libertario en estas temáticas. Sí, mira, nosotros desde el día 1 tomamos postura respecto a, al cambio constitucional, a ver, desde el mundo libertario y desde el mundo liberal siempre hay una tendencia a ser reformista. El problema es que esto, cómo se llevó a cabo, cómo se ejecutó, cómo se tomó la decisión, fue en base a la violencia callejera. Entonces no hay una discusión de plano, de fondo, previamente a lo que se... Se tomó una decisión en el fondo como para allá. No, no me siguen quemando chile, le entrego la Constitución. Eso es como para empezar hablando del tema. Eh, respecto a la campaña, sí, sí, sí si bien... Eh, ¿Por qué creemos que hay que rechazar la nueva constitución? Porque básicamente los actores políticos que están actualmente posiblemente no van a dejar una nueva constitución que vaya en favor de nuestra idea, o sea, todo lo contrario. Vemos actualmente la clase política para mí, a, mi, a título personal, de derecha a izquierda, con otras banderas, no son las banderas de la libertad, y en esa línea no creo que nada bueno salga de ahí, o sea, nada bueno que esté impulsando la calle, nada bueno que esté impulsando el Partido Comunista, nada bueno que esté impulsando el Frente Amplio va a salir de ahí, ¿ya?, sin embargo, no soy muy optimista respecto a un triunfo eventual del no. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la campaña que debe abordarse debe ser desde un punto de vista propositivo. O sea, ¿ustedes saben cuánta plata se va a gastar aproximadamente en estos plebiscitos? Es demasiada plata. ¿Y qué es lo que más le interesa a las personas al día de hoy? Las urgencias sociales. Jubilación, eh, la salud, no, eso, yo, transporte. Eso ya, no, ya, no, ya pasó de moda, no, sí, eh, ya ni se habla o sea, de si eso. Si ustedes se dan cuenta, siempre la izquierda lo que hace es trasladar los temas trascendentales a un tema de élite. Siempre los temas de elite son los más trascendentales. Y, y lamentablemente las personas han logrado, ese discurso ha logrado sintonizar a las personas que asumen de que la Constitución posiblemente va a solucionar gran parte de sus vidas. Y a mi juicio, si se cambia, no, como, como, vuelvo a lo anterior, con los mismos actores sociales va a ser peor. Sin embargo, esto ya lo tenemos encima. O sea, no podemos escapar de la realidad. Desde ese punto de vista, concuerdo con lo, lo que mencionabas tú, hay que ser propositivos, hay que... Hay que tratar de eventualmente hacer una campaña en que la constitución que salga, o si no sale, pero si llega a salir, sea ojalá lo más libertaria posible. Y en ese sentido nosotros los libertarios, y llamo también a los otros actores de la sociedad civil que están también en la misma línea de pensamiento nuestra, o cercana también, a que tomen posición a que no le dejen la constitución al pacto de unidad social eso es muy interesante Tal. hay otra cosa tú me estabas hablando de la estrategia se está conversando bastante al menos de las personas que están por el no que es un consenso que se está llegando a votar por la asamblea constituyente o convención constituyente o sea a votar por el no pero no por la convención mixta y acá explico eh, suena un poco descabellado pensar lo que sectores de derecha sí están votando por la asamblea digamos, o la convención mixta que no es lo mismo para comenzar eh, explicando un poco el tema, es, es bastante complejo, ¿eh? no, espero que, que me logren entender los videos <risa> auditores sí, porque, que, de hecho hasta a mí me costó comprenderlo en el inicio cuando, cuando se elaboró esta estrategia y lo estuvimos conversando con otros actores políticos cabe mencionar que no estamos solo en esto también está eh, gente del partido republicano está sectores de renovación nacional que también están por el no eh, sectores de la UDI y otras personas digamos del mundo, del, del mundo empresarial y de la sociedad civil o sea, eh, hay una hay, ya no, no, no es solamente como se trata de, de opinar en la o de establecer en la opinión pública de que solamente José Antonio Caso Eso no es efectivo, ¿eh? se, lo, se lo digo de inmediato. Hay una masa efervescente y hay una masa que está, digamos, silenciosa, que va por la campaña del no. Sí, es, es compleja la votación, yo sí, sigo insistiendo, no, no soy muy optimista al respecto, pero creo que sí se puede dar una pelea. ¿Ya? En esa línea, ¿por qué votar por una convención constituyente y no votar por una convención mixta? Para los que estamos por el no actualmente, si en una convención mixta, los partidos políticos y sus parlamentarios tienen asegurado un 50% de los cupos, ¿cierto? En la convención mixta. En cambio, si de, tú tienes el 100%, en una convención constituyente tú tienes el 100%, entonces tú tienes más posibilidades de tener actores ahí, ¿ya? Otra cosa, para aprobar todo tipo de cosas se necesitan dos tercios, o sea, tú no necesitas una mayoría abrumadora como para ponerle un stop a las tres retroscavadoras de Quintana. Entonces eso es muy importante porque si estamos haciendo campaña, si vamos queremos mandar asambleístas, tenemos mayores posibilidades de tener mayor incidencia dentro de los cambios que se realicen. A diferencia de mantener ese 50% de personas que están actualmente en el Congreso, que están todas por el sí y que honestamente yo no confío en lo que haga un sandón dentro de la Constitución o alguien o, o, o, o, o gente del Frente Amplio porque pongo un ejemplo de la centro derecha para ver, porque yo me pertenezco a ese sector pero yo ni en ellos confío o sea nosotros acá hemos hecho crítica durísima a, a, principalmente a, a ese sector de la Nación Nacional, Mario Desborde, no, te, no tengo problemas con decir su nombre, los hermanitos Sandón etcétera, entonces es una buena oportunidad para tener una participación ya, perfecto. Hay, hay que dejar en claro, porque lo mencionaste a la rapia, el tema de que la convención constituyente son electos de la misma manera que se eligen diputados. Por eso también nos importa, porque muchas personas tal vez no lo sepan. Entonces, cuando haya elecciones el próximo año, en octubre, que hay que elegir concejales, alcalde y me parece que gobernadores, ahí hay también que elegir los, re, eh, los, cores, eso, los los representantes. Y aquí me aprovecho de preguntarle también a Carlos, ¿cuál piensas el tema de la estrategia que hay que impulsar? para empezar también a preguntar el resto, ¿cuál creen que es el camino que tenemos que seguir en esta campaña? O sea, yo me adhiero a lo que dice Álvaro, pero yo he estado perdiendo la fe con la cuestión del, del no, porque estoy viendo a través de los podcasts, por ejemplo, ayer he un podcast con personas, no voy a decir los nombres, pero personas muy conocidas dentro del ámbito artístico, los más escuchados, de hecho, el podcast más escuchado de Chile, y hablaban con Miriam Hernández, que ya es una eh, una abogada constitucionalista, y ahí sé algo que es bastante preocupante, en que ella dice y habla de que llegó el momento. Llegó el momento para los constitucionalistas, igual que lo dice Baza, igual que lo dice Atria, y todos llegan a lo mismo, y todos dicen que eh, va a ser por votación popular, y que si no llega a ser así, Chile va a ser va a tener un problema. Y, y todos llegan a eso, o sea y sin descaro, sin problema, y no sé, yo lo veo, yo lo veo complicado. Sí, el, el, ahí quiero preguntarte a ti Rodrigo, tu opinión, pero quiero destacar eso del, un poco del miedo que utilizan hace poco hubo declaraciones de Heraldo Muñoz y el senador Quintana que decían que si no gana la opción del CISEN, no, bueno, uno puede votar que no, es democrático, pero si gana el no dijeron, van a continuar las marchas, van a haber destrozos, se van a quemar eh, a lo largo de Chile, lo han eh, advertido numerosas personas, y ya se nota casi una extorsión una amenaza que se está haciendo a la población de que si se dignan a votar por el no bueno, aténganse a las consecuencias tú también tienes ese pensamiento algo ¿Pesimista Rodrigo con respecto a la campaña del no? Sí, mira, eh, yo también pienso que, que, que puede ser más probable que, que gane el sí, pero tengo un pensamiento más positivo y, por ejemplo, lo, lo que decía Álvaro, yo estoy absolutamente de acuerdo porque esa es una oportunidad también de que esta nueva constitución tenga ideas libertarias, lo cual, eh, si lo vemos desde el punto de vista del vaso medio lleno, no es malo tampoco. O sea, es una gran oportunidad para nosotros, los libertarios, es una muy buena oportunidad. Entonces, en cierta manera yo siento que desde este rincón nosotros no perdemos. Si gana el no, y si gana el sí, es una oportunidad. Exacto, Entonces yo lo exacto. miraría de esa manera. Y con respecto a esto de las amenazas violentas, ¿Eh? lo único que quiero agregar, es verdad, existen las amenazas violentas, pero yo creo que la población va a cambiar el punto de vista, va a decir, espérate, sí, no, están, no uh -huh. están respetando la democracia y ahí se puede actuar de otra manera. Sí. El, lo que encuentro igual un poco preocupante con eso es que uno podría decir, ya, tal vez la población empiece a legitimar el uso tal vez de la fuerza contra aquellos que son delincuentes contra aquellos que están haciendo todas estas amenazas pero si no hay una voluntad tampoco de quien está al mando, que es el gobierno, y sinceramente no le tengo mucha fe a Sebastián Piñera para estas cosas dudo que se pueda hacer realmente algo. Stephanie, tú en el ámbito universitario, con tus amigos, con tus conocidos ¿cuál es la percepción que te da? ¿La mayoría está a favor de sí, del no? ¿Cómo ves la imagen de lo que podría ocurrir para la votación de la nueva constitución en abril. Obviamente la mayoría está a favor del sí. sí no yo, yo, ¿puedo hacer una, un, una, un comentario prejuicioso yo creo que en una universidad chilena o, o, y pública principalmente no, no es el caso tuyo, una persona que abandere el no es un nazi. Sí. <risa> en todas las universidades, te lo digo sí. incluso en las privadas, no, está, está enmarcado, así en sí. una cruz así en la lista. <risa> sí, no, el ambiente es mucho más del sí y um, se nota, o sea, desde que está desde que el estallido social todo o sea yo veía lo las historias de Instagram porque uno se mete mucho en, en Internet po, y nos, o sí sea, nos, o sea nos dimos cuenta que te gusta Instagram sí <risa> <risa> eh, no siempre como que todos publican lo mismo la, la campaña del sí y, y todos piensan igual o sea yo, por lo que yo siento, es que ellos van a votar que sí. Hay una uniformidad también en ese aspecto, o sea, evidentemente estos son tipos como ovejas. Sí, y, y igual. igual hay que entender la lógica que está detrás si todos los medios tradicionales hablan a favor del sí, casi todos los políticos, incluso los de derecha, hablan a favor del sí en general y aquellos que hablan en favor del no se los ven como radicales, estos locos estas ovejas raras que están por ahí dando vueltas Entonces, es lamentable, yo también creo que va a ganar el sí, aunque creo que está la oportunidad, si se hace una buena campaña de lograr ese 35% que permita bloquear cualquier cosa negativa que ellos intenten hacer. Eso es lo único que tenemos a favor, que la, eventualmente la elección de los representantes consigamos ese 35% y por lo menos bloquear los elementos más negativos de sí, la Constitución. El tema de la propiedad privada importante, sí. el tema de del, la libertad de expresión. La libertad de expresión, el Tribunal Constitucional, el Banco Central, de esas cosas hay que tener mucho ojo, sí, artículo claro. 19, sí. entonces es muy importante, ya estamos viendo al senador Guido diciendo que la propiedad privada no va a ser tal como la conocemos ahora entonces ahí hay que tener mucho ojo y lo más preocupante con lo que escuché ayer de la Miriam que ella dijo que cada 20 años una constitución era sana cambiarla y que había que seguir los modelos latinoamericanos no sé cuál me está hablando porque Haití tiene como 50 constituciones, entonces sí. no sé, es complicado, yo lo veo sumamente sí. complicado bueno, tal vez tengan razón, tal vez dicen, no, hay que seguir el modelo haitiano tan exitoso que ha sido el modelo de Haití <risa> <risa> bueno, con eso yo creo que vamos a ir terminando este programa, no es el único que van a ver aquí en Libertad, en sí. serio, porque posteriormente habrá otros programas también con miembros del Partido Libertario. Aprovecho de despedirme sí. y si quieren alguno de ustedes alguno dar algún mensaje para terminar. Sí, eh, quédense en sintonía. Vienen dos programas más eh, del Partido Libertario hasta las eh, 12 del día. Van a ver eh, dos, dos programas más eh, hablando sobre la contingencia política, el cierre de año y feliz Día de los Inocentes para todos. Bueno, eh, ¿algún mensaje de término? Eh, sí, me gustaría decirle a toda la gente que pensamos así, más o menos, iguales eh, o sea, de este estilo, eh, de esta línea eh, que, no, que en verdad no tengan miedo porque yo creo que somos mayoría yo creo que somos mayoría y nos quedamos callados por miedo a la minoría y yo creo que llegó hora de compartir o sea, de combatir la cultura bien bien, bien. Mensaje. ¿Algún mensaje Carlos de término? Todo bien, y atento también al Spotify porque va a convertir todo esto en el podcast de que sí. estoy trabajando y va a convertir bien, todo bien, esto sí, en por caso. Caso. Estamos llegando a otros medios también, Rodrigo para terminar, nada, viva la libertad carajo <risa> <risa> Bueno, espero que les haya gustado el programa, destaco los mensajes que se han dicho aquí, mantengan cierta esperanza atrévanse a hablar, si se quedan callados les pasan por encima, defiendan sus ideales organícense con la gente que piensa similar espero que les haya gustado este programa y nos no veremos sea. más adelante no psiquiatra. se vayan, no se vayan. Sí. Hay situación. otro programa después, así que pueden ver eso. En dos minutos empieza. ¿eh? Sí. Chao, hasta luego. Chau, chau. Hola, hola. Muy buenos días, chicos. Eh, bienvenidos a mi programa, no, perdón. Eh, bienvenidos a Libertad en Serio, nuestro programa, con mucho cariño para todos ustedes que nos están viendo en este minuto. Estoy aquí con eh, Felipe Maureira. Munizaga. Perdón, perdón. <risa> Felipe Munizaga. Lo voy a transmitir en vivo. Sí, son la, la magia de la televisión. Eh, Profesores, eh, por, por, por favor, presentes, bueno, Felipe. La... La gente que nos sigue no, nos conoce. Felipe Gunizaga, básicamente he sido profesor de, de Historia del Pensamiento Político en varias universidades, especialmente en la Universidad de Chile. Tengo aquí a mi lado a Juan Cristóbal Lemian Por favor, adelante. Muchas gracias, Carlos. Un honor acá estar de vuelta en este pequeño hogar para todos nosotros y, y bueno esperar tener un buen programa una buena conversación un buen análisis sí claro. hace tiempo que no estábamos acá yo la última vez que estuve acá vine con abrigo Chile era un país normal eh, hacía frío eh, y la última vez que vine acá vine con chaleco amarillo ya sí, Así que sí. <risa> importante interesante y a tu lado está acá. por favor adelante evidencia sí no <risa> bueno ya, lo, ya me han visto antes quizás, mi nombre es Diego Maureira, estoy acá como vicepresidente del Partido eh, Libertario. Vamos a hablar, a hacer un resumen de lo, lo que pasó en este año y voy a hacer proyecciones en el, para el, lo que viene. Por supuesto, y yo soy Carlos Robledo, también militante del Partido Libertario, así que... Eh, en esta media hora más o menos vamos a hablar sobre lo que ha pasado un recuento del año eh, analizar las, eh, un poco más en profundidad las cosas que han pasado especialmente eh, octubre negro eh, y algunas proyecciones para el próximo año el así estallido que, el estallido, delictual. El estallido delictual lo antisocial etcétera eh, y también cómo se viene un poco el, el, el 2020 así que, ¿qué les parece chicos? empezamos hablando de eso eh, hablemos primero de eh, octubre ¿les parece? creo que es lo más importante que sí. pasó ¿no? uh -huh. sí, eso es lo que, lo que ha marcado todo el, este, este último periodo y lo que va a ser lo que va por el, lo que se va a recordar el 2019 así, es. así que Felipe ¿qué podemos comentar acerca de eso? bueno, básicamente siento que octubre el, el octubre negro, el, el estallido de violencia que vive el país desde el 18 de octubre eh, fue el hito más importante de, de, que sucedió en nuestro país. Creo que hay un antes y un después, desgraciadamente es para mal. Eh, si alguien cree que esto va a llevar a que Chile rápidamente salga de la trampa del ingreso medio, que en el fondo muchos países han quedado en, el, en vías de desarrollo fundamentalmente porque... Eh, Llega un minuto en que la, el aparato productivo o la productividad media del país no, no, es la, no es la óptima y los países quedan eternamente en procesos de, o en vías de desarrollo. Desgraciadamente el, el gobierno eh, hoy día está gobernando con, con el programa de gobierno del Frente Amplio, al parecer, o de la ex concertación, y tomando extrañas medidas keynesianas, el gobierno lo que está haciendo es ...aumentar la carga impositiva... Aumentar, la, ...aumentar el gasto público... ...es decir, hacer todo lo contrario... ...de lo que teóricamente piensa... ...entonces, lo que podemos esperar... Eh, ...y no creo que, que esté siendo... ...demasiado pesimista, creo que la realidad... ...va a ser peor de lo que yo voy a decir ahora... ...pero creo que el próximo año... ...nos vamos a encontrar con... Un, eh, ...una situación de... Eh, ...extrema violencia... ...nos vamos a encontrar con una situación... ...de alto desempleo... ...nos vamos a encontrar con una situación donde... La, el desarrollo económico del país va a estar comprometido y especialmente los inversionistas extranjeros van a dudar de invertir o no en, en nuestro país. Y, y ojalá me equivoque. Una, una pregunta. En general, si ese discurso que acabas de hacer tiene validez para alguien que valore eso. O sea, que yo que una persona común y corriente, independiente si es izquierda o derecha, una persona común y corriente, va a valorar lo que acabas de decir el crecimiento económico la inversión etcétera eh, pero si, si es que esa persona realmente lo valora lo que yo lo que yo he visto y en general hemos algo estudiado eh, es que muchas personas realmente están en contra y, y no solo un pequeños grupos sino que una un grupo o sea una cantidad más o menos importante de personas están totalmente en contra les da lo mismo que haya más inversión o menos, y ¿quieren acabar realmente con el sistema? Sí, yo, yo creo que lo que tú dices es cierto, cuando el presidente Piñera, quien ha sido muy cobarde en este en este periodo, ha sido un verdadero cobarde, y lo digo con todas sus letras, mm. porque él, él básicamente no, no cuidó el Estado de Derecho, no respaldó el actuar de carabineros cuando este, este actual correspondía, eh, estamos en un, en un marco absolutamente eh, del más malo que nos podemos encontrar, o sea, yo creo que tú tienes la razón en términos que la, hay un grupo de personas a los cuales no les importa que el, el país no crezca no les importa que el país se desarrolle no les importa que no llegue inversión no les importa que 63.000 personas hayan sido desvinculadas de su empresa en el mes de diciembre, no les importa que el primer semestre vamos a tener cerca una tasa de desempleo de 10%, no les importa lo que les importa es el poder y tenemos que entender que este proceso de violencia, lo que vimos ayer en Plaza Baquedano, Plaza Baquedano... Eh, Italia para los amigos. Italia para los amigos lo, también. Sí. Eh, lo que vimos ayer, no hay más nombres. fundamentalmente, es eh, este grupo de personas que podemos eh, encajarla o enmarcarla dentro de lo que se conoce como guerrilla urbana ese grupo de personas no tiene ningún interés en que el Chile salga de la situación de violencia de hoy O sea, la violencia para ellos es un medio para acceder al poder político y tenemos que entenderlo así desgraciadamente tenemos un gobierno que capituló, un gobierno que se entregó un gobierno que firmó la rendición en el mes de noviembre, el 15 de noviembre un gobierno que está gobernando con ideas que no son las suyas un gobierno que simplemente aceptó la derrota dos años antes de terminar su periodo para complementar sí. si me permiten el punto que decía Felipe, eh, efectivamente, estos son grupos violentistas, de corte anarquista quizás, que utilizan, como dice bien Felipe, la violencia como un medio para acceder al poder. En ese sentido, no tienen nada de estallido social. O sea, yo eh, llamo humildemente, digamos, a que usemos lo, lo, el término como corresponde y no lo eufemismo de la prensa ni, de lo, ni del el gobierno que cae en llamarlo estallido social. Esto es realmente un conflicto político. Aquí hay pugna de poder detrás. El gobierno perdió todo su poder, legítimamente dado por la ciudadanía en las elecciones, el día 18 de octubre. O sea, es así. Y lo hemos visto en su actuar, o en su no actuar, digamos, desde aquel día, en simplemente, como dice Felipe, en ceder a todas las presiones de la calle. Más bien, de estos grupos que se abrogan la representación de la calle. O sea realmente, tiene, llamémoslo como conflicto político tal como es eh, a, a mí me gustaría destacar eh, que, que lo que la gente necesita entender, al menos más, más gente que pueda entender esto en sus casas es la naturaleza de la revolución que está en curso, porque la gente a veces piensa que una re, re, re, revolución, llámese comunista, mucho menos anarquista que quizás para la gente es más eh, más tirado a los pelos el anarquismo, una especie de tribu urbana, que no es nada de eso, es una ideología sexónica, bastante ya. compleja... Yeah. Eh, se imaginan que efectivamente tiene que haber los fusiles, tiene que haber banderas con laos y el martillo. Igual las hay. Eh, hay muchas banderas. Nadie habla del, del exceso de banderas de mapuche. Comillas. Comillas, porque de mapuche no tiene nada. Solamente es una, una bandera que fue inventada el año 1992, 91 aproximadamente. O sea, de ancestral tiene cero. Y que solamente representa un pequeño grupo radicalizado en, desde esa época. Muchachos. Sí, adelante Muchachos, hola, ¿cómo están? Yo les quería Ahí. complementar algo que pasó el día de ayer Por la situación también del Cine Arte Alameda Que lamentablemente está, fue incendiado Yo estaba allá en Providencia Andaba haciendo unos trámites laborales Y caminé por todo Providencia Particularmente por el sector de Avenida Salvador Y eran muchachos, yo diría, menos de 20 años Agrediendo a carabineros, agrediendo a personas Con barricadas e incluso intentaron quemar el metro Salvador. Yo solo presencié y tomé fotos al respecto. Y claro, son chicos que están por el, en pro de la violencia y ni siquiera tienen idea de lo que está pasando y tampoco manejan la información respecto a, la, a los cambios y conjeturas que quiere hacer la gente para mejorar el país. Es solamente violencia. Incluso vi chicos que estaban sacando piedras cerca del Hospital Salvador por puro... Mm afán de hacer desmanes, nada más mira, eh, sí, sí es, es que, bueno, así funciona un poco la lógica, como bien dijo también eh, Felipe esto es un, hay que entenderlo también como un mecanismo de guerrilla urbana, que no, que no tengan fusiles que, y que sean solamente chicos de la misma ciudad. No cambian nada el, el tipo de, de violencia, el tipo de exactación y el tipo de confrontación. ¿cierto? Un conflicto político, porque tiene que ver con poder, con el derrocamiento de un sistema. Y un derrocamiento de un sistema que no es tan formal como la gente esperaría, que cayera a piñera, que prácticamente lo guillotinaran y que, y que va, a, va a flamear la bandera de la hoja y el martillo. No, no es así, no es, no es ese el proceso. El proceso es es lo que estamos viendo en la calle es la inestabilidad permanente, es el que no puedas volver a abrir tu local de trabajo para que dejes de ser un, un, un burgués un pequeño burgués desclasado entonces, ese tipo de lógicas son las que están operando y son lógicas de conflicto político y de conflicto social es decir, la gente enfrentada a sí misma eso es una preguerra civil quizás no, no, no con fusiles, pero la, el, el nivel de, de, de desprecio hacia el otro es exactamente el mismo eh, hay que entender también que, que esto no es espontáneo, tampoco. Esa es otra de, la, de los eufemismos que también está está de moda y hay que trabajar sobre esos eufemismos. Acá hay la construcción de un relato, digamos, eh, el tema del cambio de los nombres de la Plaza Italia o Baquedano a otro, a otro nombre, que no, no me acuerdo ni siquiera cuál es. Eh, y en general, todo esto de inventar como una mítica una mítica tiene que ver con la reapropiación y la expropiación de la historia estos tipos se arrogan, el, que son ellos el pueblo, se arrogan que ellos están reescribiendo la historia entonces sencillamente empiezan a actuar como si vivieran en una especie de mundo en el que la plaza de Italia tiene otro nombre, otro tiempo eh, en histórico. el que exacto están fuera, de se salen del tiempo, eso tiene, eso ya lo vienen trabajando hasta sus teóricos más, más profundos, digamos, esta salida, esta reapropiación del espacio, de construir los lugares, te expropian, te cambian el significado un lugar y te devuelven otro mamarracho, que es lo que han hecho con la Plaza Italia. Eh, eh, el tema de, de tomar toda esta cuadrilla delictual, llamar la primera línea con un, con un nombre heroico que refiere a un proceso militar de hecho, sí. no es más que eso, o sea, los tipos te están diciendo en tu cara que estar en una guerra civil contra carabineros, por ende es, es válido asesinar a carabineros te lo dicen sin ningún tapujo, solo, solamente que te lo dicen de, de esta manera simbólica pero, hay que... con un himno eh, dedicado a Ho Chi Minh, a como Ho Chi Minh decía sí, su eso, a vivir en paz, pero ¿a ustedes no les parece que hay un paralelo entre el, yo creo que a lo mejor les va a es un poco exagerado lo, que, exagerado lo que les voy a decir pero el, el otro lo, lo planteé también, en el Estado Islámico el Daesh eh, es muy similar a lo que está pasando con este con este grupo de anarquistas insurreccionales solo que con, la, con el componente religioso ellos también destruyen eh, monumentos históricos eh, hay, mm. hay momentos en que ellos han cañoneado imágenes por ejemplo de Buda en, algunas, mm. en algunos eh, sitios eh, históricos, han destruido museos imágenes, etcétera hay una, un intento de refundar la historia por parte de esos grupos que son absolutamente fundamentalistas e integristas. Y creo que lo que estamos viviendo acá es lo mismo, pero con otro signo. O sea, estamos viendo acá mm. un grupo que tiene, tiene una, una raigambre absolutamente anarquista, una raigambre completamente rupturista con el pasado, con el presente, con lo que ha significado el desarrollo de Chile. Y hoy día estamos viviendo un proceso donde el Partido Comunista o los grupos más extremos liderados por el Partido Comunista Están intentando, pretendiendo refundar Chile porque todo funciona mal, porque nada es como ellos quieren, porque nada funciona como a ellos les gustaría Entonces creo que acá hay mucho de... de si alguien siente que esto no es una revolución está equivocado Yo creo mm. que la ingenuidad se paga con la cabeza y aquellos que fueron tibios, aquellos que fueron que miraron hacia el techo cuando comenzó el proceso revolucionario, cuando comenzó el proceso de violencia en Chile hoy día están asustados porque se están dando cuenta que el, los que funaron a Boric, los que eh, han intentado agredir a políticos de izquierda y de derecha congresistas, parlamentarios, los que han intentado agredir a personas que incluso eh, que están a favor de la, de la situación de, de, la, de, de los desmanes eh, hoy día si nos siguen la línea del Partido Comunista son, simplemente son personas que corren peligro de, de su vida entonces lo que le pasó a Gabriel Boric es uno de los ejemplos en que la revolución se come a los que la promueven entonces siento hoy día que estamos en un proceso de violencia un proceso revolucionario, esto va a aumentar, va a seguir y si las personas que participan en las manifestaciones realmente tienen vocación democrática tiene que ser lo que pasa en Colombia que la gente en Colombia cuando sale o ha salido a marchar Aísla a los encapuchados, aísla a los violentistas y no los deja formar parte de las manifestaciones que son muchas de ellas pacíficas. No todas. Mira, si me, si me permite, Felipe, me gustaría a mí me gustaría tomar por ejemplo lo que dice Roger Scruton, cuyo libro tengo acá, Las bondades del pesimismo, lo recomiendo, y agradezco a la Fundación para el Progreso que está traduciendo los libros de este filósofo, sí. que es bastante, Muy bastante importante de leer, especialmente en esta época. Él habla de, por ejemplo, de cómo estos, eh, desde la ideología, estos grupos, digamos, han cambiado, han mutilado, digamos, eh, todas las posibilidades de defenderse, la posibilidad de, de defender un principio que no sea este principio revolucionario que ha venido, digamos, fracasando a nivel político muchas veces en la historia pero que lo han venido reinventando de una forma eh, más profunda, de hecho ellos lo que utilizan primero eh, eh, es un nombre que utiliza por ejemplo cinco estrategias clave. por ejemplo, te cargan a ti la prueba de que tú tienes que probar que el sistema que estás defendiendo no funciona, no funciona. y ellos se quedan callados en la estrategia de simplemente no decir lo que ellos van a hacer es hoja en blanco eh, no más AFP no más esto, eh, más dignidad, más eh, un, un nuevo chile. nunca el... dicen el qué. ¿Cómo lo van a hacer? Eres tú el que tiene que probar que, que lo que defiendes del pasado está bien. Luego también Te Te te. te, te Transfieren, transfieren las culpas. Y esto es súper importante en el tema de la población. O sea, evidentemente, cuando de, demonizan a la gente de Chaleco Amarillo, demonizan a la gente que defendió sus propiedades, es decir, porque se, se atrevió, digamos, a, a incluso eh, defender sus su, su propiedades, más allá de carabineros mismos. O sea... Eh, Tú le transfieres la culpa del, del, del, del daño que está ocurriendo. A, le, le están transfiriendo la culpa a carabineros. Le están transfiriendo la culpa a las personas que se defienden por ins, por, por solamente por el hecho de defenderse. defenderse? Es decir, porque, ¡oye! El, qué, qué, qué, ¿Qué agresivo el carabinero? ¿Qué agresiva esa persona? ¿Por qué no, no debería meterse? ¿No debería eh, tener ese nivel de agresividad? ¿Cómo ¿Se le ocurre a John Coin defenderse una turba sí. cuando lo atacan en el auto? Exactamente. Entonces, eh, evidentemente, ellos también es otra forma de encubrir, digamos, cuáles son las verdadera objetivo de los grupos violentistas, porque eso tampoco te lo, nunca te lo quieren decir. Otra de las estrategias que esta gente utiliza es, es el tema de la FUNA el tema de, de, de un tema de... Una, o sea, yo hago el llamado, yo no puedo defender, nunca voy a defender a, digamos, a los patanes que evidentemente han tenido algún tipo de maltrato a, a mujeres o a cualquier tipo de situación de esa pero evidentemente el, el sistema de la FUNA que está tan normalizado o sea dos dedos de frente bueno, no es más que la expresión de inocencia sí, o sea que eso que es valiosísimo o sea, es, principio democrático. es una es una especie de justicia Exacto. sin justicia. justicia es decir popular. Eh, claro un ajusticiamiento popular que afortunadamente hasta el momento no tiene grandes no tiene grandes eh, consecuencias más que un poquito de digamos que uno pierde cierta amistad y todas esas cosas pero en general pues, es eso es una forma de es la forma en que esta gente ensaya una especie de justicia alternativa justicia que está fuera de la justicia ordinaria fuera de los cánones jurídicos que, que, que Occidente ha tenido por milenios estos son otros, esto es una cosa totalmente emocional y eh, ir, racional eh, que, que funciona de esta manera. Y, y, y, o sea, yo hago un llamado, de, digamos, si una persona ha sido funada injustificadamente, o sea, ni siquiera se le la molestia de preocuparse. Eso, eso saber no si es verdad es, lo que está diciendo. No, ni siquiera se van a preocuparse, es verdad. Entonces, hay que desacreditar ese sistema, de hay que hay que eh, denunciar ese sistema de, de ajusticiamiento como algo totalmente fuera de, fuera de lo que es. Lo que es en la, juris, la, la ¿Cuál, verdadera ¿cuál es sociedad juri, claro, una jurisdicción social, eh, eh, real, eh, política real. Y, y lo siguiente, perdón, eh, ah, de los argumentos de Scroton, de, de este filósofo. El siguiente es el tema de eh, de la so, pseudo intelectualidad. La creación de todo este sistema, digamos, de pensamiento que él denomina muy inteligentemente como un vacío fortificado, que es decir, que es vaciar no, ellos de partida el nihilismo y todo ese tipo de corriente de pensamiento que tiene que ver con el anarquismo y todas esas cosas, que no nos vamos a explayar en eso hoy en día, pero te llevan a un vacío existencial enorme, es decir, el comunismo como un fracaso, pero que se tiene que implementar igual, por último, como una forma de revancha, por último, como una forma de demostrar de o sea, mi odio y devolverlo. Si yo le voy a le voy a vomitar al mundo lo que el mundo me ha hecho a mí Supuestamente ellos los ha dañado mucho el mundo sea, Algunos eh, algunos niños, sí, o sea, los niños del Sename no hay nada que hacer Ahí hay un temazo Pero hay muchos otros que en realidad no han tenido más daño que sentirse ofendidos por algo Gente es, este de Providencia Ñuñoa Exactamente y, y, y en ese sentido ellos lo que hacen es recubrir todo esto con unos mamotretos académicos con los mismos filósofos que lideraron este proceso, digamos, muchos filósofos francés, que en el fondo recubren recubren, recubren de pseudo-ultramisticismo que ellos tienen de hecho tienen, tienen, lo hacen así porque precisamente lo que buscan es demoler la... Eh, el fundamento metafísico, hasta espiritual de las personas para llevarlo al máximo de. Al máximo de, Pasivo, sometimiento, sí. al máximo de sometimiento. Y por último, y en base a eso mismo, ella que es la quinta estrategia es que generan expertos en esas materias falsas, como el feminismo, falsas como este ecologismo postmoderno, radical, etcétera generan esta especie de una cuadrilla de expertos, los ponen en el Estado, los ponen en todo tipo de ONG, es decir, como una especie de red que simplemente por esta, porque tienen un magíster en, en indigenismo lesbo-feminista simplemente tienen derecho a tener más prerrogativas morales política y hasta económicas... ...porque no dudo que tendrían un, hasta un sueldo mejor... ...que otras personas... ...que, que, un, que, que un emprendedor... ...de hecho que sí está generando riqueza... Sí. Eh, ...y así se cubren en todos los aspectos... sí ...yo, yo perdón... ...quería sí. enfatizar algo que dijo Juan Cristóbal recién... El, ...yo creo que lo que... ...distingue a Occidente... ...la civilización occidental... De, ...de lo que no es civilizado... ...es precisamente el principio de presunción... ...de inocencia... ...yo creo que la, en las tiranías... Eh, obviamente, el principio de presunción de inocencia es algo inexistente. O sea, el, si uno recuerda, hay videos en YouTube, pueden uh -huh. verlo, hay videos donde en, en la Unión Soviética a la gente se le hacía confesar públicamente sus supuestos pecados, sus uh -huh. supuestas faltas, y ellos se autoinculpaban públicamente con un tribunal que no tenía ninguna independencia. Lo que nosotros vemos hoy día es prácticamente lo mismo. Vemos tribunales populares que están funcionando. Y yo quiero ejemplificarlo eh, con algo que leí ayer en la, en la prensa, vi, no sé si ustedes recuerdan el caso de Jaime Anguita este mm, señor sí. que en Puerto Varas fue acusado del asesinato de su mujer él bien fue absuelto Jäger. Bien, eh, Jäger. él fue absuelto y hoy día está demandando al Estado chileno por 3 millones de dólares, más o menos 2 mil y tantos millones de pesos y lo, lo está haciendo fundamentalmente porque el Estado ha tenido muchas fallas a lo largo del proceso, lo cual es evidente. Ahora, yo por qué lo quiero, lo quiero recalcar, porque el, la justicia chilena lo absolvió, está absuelto. Y resulta que, sin embargo, uno, yo puedo conversar con mucha gente, y las personas con las que converso, sin embargo, el haber sido absuelto, piensan que es culpable. Y eso fundamentalmente sucede porque hay un grupo de, de, de personas de la prensa, que estimaron desde el principio que él era culpable. La familia de ella, de la, de la persona que fue asesinada, fue eh, la principal crítica de, de este señor. Entonces, esto es muy parecido a lo que sucede con las FUNA y muy parecido a lo que sucede con esta esta opinión eh, de grupos que son absolutamente violentos, donde tú no puedes manifestar nada distinto de lo que se supone que piensa la mayoría, y si lo haces, eres duramente criticado o eres violentado. Sí, yo tengo, tengo una pregunta, porque para que ah, también hable de Diego, así que eh, en, eh, yo antes les había hablado Estoy un poco de, de sí, sí, eh, antes les había hablado un poco de la columna de Benjamín Ugalde, profesor de filosofía, muy muy buena, en, eh, de, salió esta semana en El Libro, entonces habla, critica la postura que vemos en los medios habitualmente todos los días de que Chile está en crisis por una por un, eh, un asunto de, de, de exacerbado individualismo. Y que aquí eh, eh, estamos en este medio, este pantano, por porque la sociedad es demasiado eh, individualista, etcétera. Neoliberal, obviamente, siempre le agregan por ahí para añadir el, el, el cocido, el demonio. Eh, pero él, entonces, critica esta visión y, y, y lo contrapone con la visión tribalista, de que asistimos a una especie de revolución de puras tribus pequeñas y esas tribus son incapaces de dialogar entre sí de hacer de, y son cap, y son capaces de hacer esa justicia que hablas sí, sí. tú exactamente de de estar en una permanente confrontación y la, al final el resultado es que se eh, mandan al carajo la democracia entonces te quería preguntar Diego qué, qué, qué ¿qué piensas acerca del debate entre individual, el individuo y este colectivismo exacerbado que, que vemos en, en, en el Chile actual, ahora, estos meses? Eh, bueno, en parte, nosotros le hemos conversado igual que eh, el, individuo, perdón, el individualismo llevado al extremo puede generar, puede generar atomización de la, de la sociedad y eso en general lleva a que las redes intermedias se vayan perdiendo. El entramado social se va perdiendo y se genera esta especie de abismo entre la élite y la, el pueblo de la gente. No quiero decir la palabra pueblo, la ciudadanía. Entonces sí, nosotros vemos en parte como una de las de las causas de esta de este de que haya crecido este descontento popular hacia el sistema liberal que tantos beneficios le ha traído en otras palabras, la élite nunca pudo hacer o nunca hizo el trabajo de hacer que la gente haga propio y, y bueno el sistema porque no, no veía los beneficios mm. y al dejarse ese trabajo el otro bando, la izquierda aprovechó de inocular toda su ideología y exacerbar las injusticias que realmente podrían ser entonces, como parte de nuestra propuesta también nosotros creemos que tenemos que fortalecer a ver, creemos el individuo pero tenemos que fortalecer el discurso de que se generen redes como, la familia, como las familias, como los vecinos, pero en pos de un trabajo o de un... Eh, ¿cómo decirlo? En pos de, de generar Rey mayor... Voluntarias mayor beneficio a nivel voluntaria voluntariamente, por así sí, decirlo. Sí, sí. Te lo pregunto por el perspectivas para el 2020 del Partido Libertario, que viene a eh, refrescar la oferta política y a ofrecer una alternativa al colectivismo eh, ya desatado que vemos. Sí, claro, el, el colectivismo, por ponerlo en palabras bien, bien simple, en el fondo tú como individuo, como persona, desapareces en medio de una masa informe. ...que es súper moldeable de acuerdo al líder que esté en el momento... ...por lo tanto se pierde tu, tu, tu perspectiva, tu pensamiento, tu visión de mundo... ...y se, se, tiene, y se pone por, o, o más bien la del colectivo, se pone por encima de, de la tuya... ...entonces nosotros queremos fortalecer al individuo... ...pero como decía, fortaleciendo los rad, lo, las redes voluntarias intermedias... ...evitando sí. esta, esta atom, atom, atomización. atomización extrema sí. de la sociedad... Ahora si sí me explico? Si sí. usted, ustedes piensan. Yo siento que aquí los que han pasado casi por alto es eh, la clase política. La clase mm. política, eh, en mi particular perspectiva, creo que ha, ha pasado casi eh, sin, sin ser objeto de, de escrutinio y creo que son los grandes culpables de lo que está pasando en Chile hoy día. El, la gente o un grupo de personas le echa la culpa al, a las fallas del modelo. En parte tal vez tal vez puedan tener razón. Eh, estoy hablando de las pensiones que son muy bajas, mm. la gente que no, se la, no, no, no la ha podido arreglar, las fallas que, que tiene, por ejemplo, la, la, la propia regulación de las eh, actividades comerciales del retail. Todo lo que ha crecido el Estado en la última década. Eh, o sea, el, el grueso de la recaudación tributaria de BHL1 se fue a un aumento de funcionarios públicos. Mm. Entonces, el, el, el sistema político está gobernado por profesionales de la política. Yo en la, el sábado pasado hice una, una propuesta y hubo un silencio porque eh, en el fondo planteé qué es lo perfectamente representativo. Lo perfectamente representativo es que uno elija personas de forma aleatoria y con eso puede decir si es estrictamente aleatoria la elección de las personas. ...puede tener un grado de representatividad muy alto... ...de los grupos que, son, que forman la parte de Chile... ...entonces siento que la clase política... ...es la gran responsable... ...y ellos no se han hecho sí. el mea culpa aún... ...sí... ...van, van sí. parte de la línea que yo decía... ...y tú diste en un punto clave... ...el principal el culpable de todo esto... ...definitivamente la clase política... ...que ha dejado de gobernar... por ...no por nada... ...digamos, la gente no se siente representada por nadie. ¿Han dejado de gobernar o gobernaron mal? Mm. O sea, si a gobernar como el... La, el una mezcla de las dos, diría yo. Sí. Claro, <risa> y y y Lo sí. poco que gobernaron lo hicieron mal, quizás. Sí, no claro. Digo, <risa> claro. Prometieron claro. cosas que no hicieron. Porque sí. ellos son desastre en sí mismos. Chicos, lo, estamos sí, lo hicieron. O sea, de una bajeza intelectual enorme. O sea, partamos sí. por eso y lo digo con todas sus letras. Sí. Tenemos verdadero analfabeto en nuestro no, no ah, todos sí. yo sé que hay excepciones no, también no, pero uno no, uno no puede no generalizar, generalizar, generalizar al extremo a, a, sí. anécdotas hasta el pero peor congreso hay, desde, sí, yo creo desde siempre que, desde toda la historia sí. de Chile digamos. pero o sea, hay una, un, un, una bajeza intelectual y también moral y de izquierda y de derecha sí. enorme pero en el parlamento en el o sea, la no la podemos derecha, no tener en, en el caso de la derecha no podemos tener no podemos tener parlamentarios que saquen a su hijo de la cárcel en la misma noche que atropelló a una persona y la mató eso no puede ser no puede sí. ser, no puede ser. Bueno chicos, muchas gracias, se nos fue muy rápido el tiempo, así que mandamos un saludo a toda la gente que nos estaba viendo, María José Hernández, Patricio Sánchez, Nati Miranda, Rodrigo Vargas, etcétera, así que muchas gracias por todo, nos vemos la próxima vez, nos vemos el 2020 ya, no, ¿no? 2020. ¿Sí? Sí. en un rato más seguimos con sí. el tercer bloque. Así que seguimos, quédense en la sintonía por favor, que seguimos, eh, otros libertarios más estarán aquí con ustedes, así que muchas gracias, nos vemos. Nos vemos, luego. chao. Y muy bien, sean todos bienvenidos, mis amigos de Radio Zona X. Este es el tercer panel en este programa especial que estamos haciendo como programa de fin de año para poder memorar y evocar todas las cosas que han pasado durante el año. Ajá. Paso a presentarles a mis invitados, Diego Maureira, quien es el vicepresidente del Partido Libertario. Así ya me repetí el segmento anterior, así que aquí vamos a seguir aportando ideas y debates. Esperemos. Perfecto. Paz Pinochet, tú eres asesora de imagen independiente, me dijiste. Sí. Cuéntanos un poco, ¿cómo estás? Eh, bien, bueno, estoy acá más que nada porque creo en las libertades individuales de cada uno y hay que defenderlas hasta el final. Perfecto. Eso. Gonzalo, Gonzalo, ¿cómo estás? Cuéntanos, tú me dijiste que eras ingeniero informático. Sí, yo soy Gonzalo Berrío, ingeniero informático, coach también integral y, bueno, también interesado en apoyar en algo en lo que son las llamadas libertades y en este, sobre todo en este movimiento que estamos nosotros en este momento liderando. Perfecto. Sí, vamos a estar hablando un poco acerca de este movimiento ciudadano que están creando paz, y Gonzalo más adelante. Ahora, pasamos al primer tema. Eh, ¿Saben? Yo quería partir diciendo que he escuchado mucho últimamente, lo dijo un militante del partido, me dijo que toda crisis es, al mismo tiempo, también una oportunidad. Y más allá de que eso pueda ser considerado un axioma de la vida o no, yo, la verdad es que, llevándolo un poco a la crisis que hemos tenido este año, la crisis social, política, por qué no decirlo también, cultural, eh, la verdad es que siento que también se ha formado una luz de esperanza y, y yo sé, estoy completamente consciente de que la luz de esperanza probablemente es de este tamaño y que el abismo, toda la oscuridad que nos ha traído a la crisis, probablemente de un tamaño gigantesco como este porte quizás de la mesa entera, uh -huh. en comparación y esa luz de esperanza es el partido libertario, y lo digo muy en serio para, para los que no lo sepan nosotros somos un partido en formación a principio de año teníamos aproximadamente 100 militantes son muy poquitos, pero éramos un, un equipo de trabajo se podría decir éramos pocos pero locos, yo lo pondría Estábamos a su llenos de sueño y esperanza exactamente, éramos en el mediano plazo. éramos chicos muy jóvenes eh, pero que teníamos mucha hambre de gobierno del mundo y de trabajar unidos para poder eh, salir adelante y sacar el proyecto o el partido adelante resulta que hoy el partido libertario tiene aproximadamente mil militantes, tiene cerca de mil militantes y eso es un gran logro quiere decir que el próximo año Probablemente vamos a tener un despliegue comunicacional muy importante, un despliegue político para poder juntar las firmas, un despliegue territorial también muy relevante. Y por cierto, ¿por qué no decirlo? Un despliegue también electoral. Podríamos incluso tirar candidatos y salir para tener representación formal en la política de una vez por todas. Es importante lo que estamos haciendo aquí en el partido. Y es una luz de esperanza, no solamente porque vayamos a hacer un proyecto político más dentro de la derecha, sino porque somos personas que de verdad vamos a luchar por la libertad, que de verdad vamos a luchar por defender la propiedad. De hecho, vamos a hablar de eso porque nos interesa Ajá. mucho ese tema. Y también vamos a defender eh, la vida de las personas. eso es Gabriel. algo que hoy en día, aunque sea terrible decirlo, hay que defenderlo. Digo, Así cuéntanos. Es. Así es. Bueno, adhiero completamente a tus palabras efectivamente tuvimos un aumento exponencial de militantes militantes adherentes simpatizantes que vieron en nuestro proyecto a partir del 18 de octubre como tú dices una luz de esperanza una pequeña luz al final del túnel y estamos trabajando para eso la crisis como tú dices nos generó un, un vacío, un miedo incertidumbre y nos dejó a todos en shock y nos obligó a replegarnos pero ese periodo de repliegue, de esconderse, de miedo a enfrentar y a decir la idea, se tiene que terminar. El 2020 vamos a, de nuevo, salir a defender con fuerza la idea de la libertad, porque estamos convencidos que son las ideas correctas, son las ideas que generan virtud, que generan eh, paz social. Por lo tanto... Repito, pasó el periodo de repliegue, ahora viene el, el, el periodo de despliegue territorial. Vamos a salir a juntar las firmas, en marzo vamos a iniciar el proceso y esperemos estar consolidados en el corto plazo para, como tú bien dices, buscar poder. Somos un partido político y tenemos vocación de poder. Y sabemos que una ideas son las correctas porque vamos a defender a la gente, vamos a defender a la familia, a la vida y la propiedad. Toda la libertad civil en general, la idea de la libertad, tienen de nuevo un vocero en Chile. Bueno, yo eh, creo, yo creo vale. que es, es bien importante lo que tú estabas haciendo mención respecto a la crisis. Toda crisis luego tiene una oportunidad, ya conversábamos con Paz respecto a lo mismo y hablamos acerca de cuál es el enfoque, porque de todas maneras uh -huh. ha sido una gran, gran pérdidas, ya sea de vida, ya sea de, de materiales, etc. Pero viendo el tema como, como, como consecuencia de la crisis, la oportunidad, ...se nos abre la oportunidad respecto a defender nuestras ideas... ...nuestras ideas que siempre estuvieron de alguna manera... ...tácitamente... Eh, tácitamente ...estaban en el aire... Claro. ...pero nunca habían sido declaradas este es el momento como para declararlas y mostrársela a la gente que todo lo que tienen no es por, no, no, no fue por la suerte, sino es porque existe una orgánica, existen leyes y existen ciertos mecanismos y, cierto, y, y, y, y, y, cierta, y ciertas reglas que son las que eh, eh, permiten propone, que la gente pueda salir gente, adelante ya sea el emprendimiento la propiedad privada el, el libre mercado y un lote de cosas que de repente lo dan por sentado y hasta que lo pierden y se dan cuenta de que era eso lo que teníamos y nunca lo habíamos valorado. Nadie nos, claro. nos dijo, este es el momento para expresarlo y ponerlo ponerlo patente. Y eso está un poco relacionado también, podrás decirme tú si estás de acuerdo, con lo que Axel Kaiser llamó en su momento la anorexia cultural de la derecha. La derecha pensaba que porque los patios de comida en los malls, por ejemplo, Costanera estaban llenos, las personas iban al tiro a optar por el libre mercado en todas las elecciones y que a lo mejor se iban a casar con el modelo económico. Pero la verdad es que eso no fue así. Las ideas de la izquierda siguieron esperando desde abajo hasta arriba y yo creo que eso se nota más que nunca. ¿Puedes cuéntanos un poco acerca de cómo has visto este año, qué es, es lo que te ha provocado toda la crisis social, política, etc.? Eh, ¿Y cómo proyectas al partido, cómo te proyectas a ti como persona para el próximo año? Mira, la verdad es que yo con todo esto siempre miro las cosas desde un punto de vista más energético. La verdad es que creo que eh, esto nos va a provocar un cambio de conciencia y nos va a poder... Eh, ayudar a trabajar desde el perdón de Chile que es como lo más importante que hay que sanar heridas también eh, comenzar a, a trabajar eh, los temas de cultura, educación hay que reforzar todo este tipo de cosas porque son necesarias exacto, bien. como tú bien dices Paz todo este periodo de conflicto político, ya no, no lo llamemos más eh, estallido sí. social generó una brecha, una grieta en la sociedad chilena profunda y para poder salir de esto necesitamos recomponer amistades, necesitamos recomponer la buena onda necesitamos en definitiva reconciliarnos unos con otros sí. como tú bien dices, las energías positivas tienen que volver a circular por la sociedad chilena Así es. vemos solamente odio, vemos rabia, vemos resentimiento en cómo se expresa la gente en cómo mira, cómo Cómo camina Y para qué decir la cantidad de rayado en las murallas que parece definitivamente la mente de una, enferme, de una persona con una enfermedad psiquiátrica. Exactamente. ¿Sí o no? Y lo otro también que es súper importante es ser un poco más analíticos y a la hora de ver contenidos en redes sociales, tratar de ver realmente esto es lo que estoy viendo o buscar las imágenes, averiguar, buscar más, no quedarse con, lo, con el contenido que uno vio en el momento. Exacto. Y, y, y, y, en, y en esa línea que la gente empieza a ver, ¿realmente yo quiero estar peleado con mi vecino por, porque piensa diferente? ¿Vamos a llegar a alguna parte así? Eso es un poco el espíritu que queremos recomponer en nuestro proyecto político, Gabriel. Por cierto, eh, bueno, sorry si la pregunta es quizá un poco personal. ¿Alguno de ustedes ha perdido algún amigo desde el liceo? Por supuesto. Por supuesto. <risas> Gonzalo, Gonzalo también. Sí, yo quería complementar algo que estaba diciendo Paz que yo le encontré toda la razón y tú también, Diego. Uh -huh. Estamos divididos, estamos peleados pero no solamente dentro del aspecto político, social, sino que a nivel interno familia, pareja hay, una, hay un nivel de agresividad y masoquismo que tiene la gente que es sumamente abismante y es muy preocupante a la vez. Claro, no vale la pena pelearse con un ser querido por la manera en que pensamos por la manera en que vemos el mundo necesitamos reconciliarnos para avanzar muy bien eh, yo en lo personal he perdido a un par de amigos tampoco gente que no sé que conocer hace muchos años pero yo sigo tus palabras sigo también las palabras de paz eh, y ya Gonzalo nos contará qué piensas si también ha perdido amigos y si ha perdido gente querida entre comillas eh, porque, porque sí, efectivamente, el clima político que existe hoy, y yo siempre me he hecho la pregunta, la verdad, yo estudio ciencia política, también me gustaría quizás enfocarlo eh, en, en cierta medida con la psicología, porque siempre me he preguntado por qué la gente eh, se enoja tanto por las posturas políticas ajenas, porque es que todos nos peleamos por algo y al final, no sé, viene quizás más de instrucciones, de leer un poco, como de informarse, es algo que el conocimiento desde mi punto de vista debería traer más bien conciliación, ...antes que segregación... ...cuéntanos Gonzalo qué opina un poco acerca del tema... ...a ver yo, yo creo que son dos cosas... ...un es decir... ...los quiebres que se han, que se, que se han desarrollado en Chile... ¿eh? ...han sido de tal magnitud que en este momento... ...cuando tú tomas un... Cuando, ...cuando tú tomas una posición... ...esa posición es radicalmente opuesta a la otra... ...es decir todos estos quiebres siempre provocan polarización... ...ya sea de hacia un sector al otro... En el, ...y en ese momento la digamos la comunicación entre ambos es bien difícil de cara porque están súper polarizados claro. y ahí empiezan los quiebres yo no he tenido algún quiebre grande sí he dejado de conversar menos con aquellas personas que claramente tienen una posición diferente a la mía y no tanto tal vez eh, puedo hacer un mea culpa que yo tampoco incentivo volver a conversar con ellos siento que yo también me encuentro lo suficientemente lo suficientemente abierto como para entrar a conversar con personas que tal vez no piensan igual que yo tú sientes digámoslo como, como es ¿tú sientes rabia si es que de repente llega alguna persona que por ejemplo avala los saqueos o sí. la, la destrucción del metro? sí, claramente ese es mi tema que yo tengo que conversar conmigo mismo, en el sentido de que si bien siento rabia no, en realidad no se puede perdonar eso <risa> claro. no, no, no, yo converso conmigo mismo y digo, no, esto es bueno, está loco dentro de todo no, perder, no podemos perder la objetividad o sea, hay que tratar de mirarlo desde un punto objetivo y decir, ya, claro. a ver, ¿cómo solucionamos esto? El, sí, tema no, el tema no, perdona, el tema no sí, es entrar sí. a lo políticamente correcto, ¿no? Si yo voy a, voy a, yo voy a aceptar tu, tu comentario porque tú eres persona y tienes... Eh, no, es decir, hay <risa> cosas que son, que son definitivamente equivocadas y hay que decírselas. Claro. Eh, sin entrar en eso a, a faltarle respeto a la otra persona, pero decírsela Ese es el concepto clave, respeto. Exacto. Necesitamos respeto para convivir en paz, es como, es como lo mínimo. Y volviendo a lo que decía Gabriel pienso yo, quizás tú tienes mayor conocimiento, pero el hecho que, que la gente se enoje tanto porque una persona piensa distinto a mí, quizás tenga que ver porque definitivamente esa persona ataca tu convicción, tu visión del mundo, y es mucho más difícil salirse de su, eh, digamos, comodidad para enfrentar otro mundo, digamos, otra opinión distinta. No, no sé, no soy psicólogo, pero ¿Qué? se me ocurre que por ahí va la cosa. Tiene mucha razón. ¿no? Tú, cuando, tú, tí, tú, cuando tú desarrollas tu vida en base a ciertas creencias, ciertas bases, y viene una persona de afuera, ya sea. Y, y te, te lo, dice, cuestiona, eh? lo cuestiona. Y claro. te dice, te demuestra que esas están equivocada... Inmediatamente, tú formas una, un, una, coraza. una coraza y entras a defender con ahí, con lo que tú mismo estás creando. Porque si tú aceptas eso, quiere decir que toda, no, toda, no, digamos, no fue, toda tu vida fue una mentira, no tanto como mentira, pero sí fue, fueron bases falsas. Claro. Y eso es lo que pasa en este momento, claramente, cuando uno entra con ciertas ideas, que yo al menos las encuentro que son las correctas, uh -huh. para, para la realidad del mercado, por lo libertario, la, libertad la, todo la todo idea eso. de la libertad. Eh, y las otras personas se, se encierran y tú cuando les muestras sobre todo datos más te atacan, más te atacan diciendo eso es falso cualquier cosa porque tratan de defender claro. su base ideológica que si dice, te la aceptan dice todo esto fue mentira Ajá. Ah, es que sí, hay gente que lleva, y no es broma, literalmente 50 años trabajando en lo mismo 50 años con la misma postura y han dedicado prácticamente toda su vida profesional e incluso su vida quizás personal a trabajar esa idea hay, cien, hay científicos que han hecho incluso eh, trabajo en esa, en esa línea, filósofos. Y claro, tú no puedes llegar cuando ellos tienen 70 años a decir, no, pero tú, todo el trabajo que tú has hecho en tu vida está completamente equivocado. Evidentemente, la de enojar. Claro, la, la tendencia natural es a defender su propia historia, digamos. Todas sus relaciones, toda su, su vinculación con el mundo tienen que ver con sus creencias más profundas. Porque cada persona asume una visión del mundo como buena y verdadera. Solo de esa manera la va a, la, va a tomar parte y va, la va a desarrollar en el mundo. Pero el problema es que cada persona tiene su propia visión de lo bueno y de lo verdadero y cree que sus ideas son las correctas. Pero para poder convivir en paz hay que retomar el respeto. Yo me acuerdo que conversaba con un amigo y estos es temas, imagínate que son sí. temas súper pequeños, que eran inversiones. Inversiones, ahorros. Habían ciertos conceptos de inversiones que yo le estaba diciendo. Y yo le había trabajado toda su vida con otra. Llegó un momento que me dijo: Sabes que no me hables más de este tema. Así, así, no me hables más de este tema porque yo estoy haciendo esto y ya no voy a cambiar. Exacto. Y eso se... y tuvimos que dejar de conversar de eso. Seguimos buenos amigos y todo eso, pero. Yeah. Ya no, temas no, tabúes. Temas tabúes que no, ya no puedo mencionárselo, porque para él no. sería decir todo lo que he hecho en mi vida en cuanto a ahorro e inversiones está equivocado. Uh -huh. Qué terrible, Bordia. Así es. Eh, Paz, cuéntame un poco acerca de cómo ves el futuro del Partido Libertario si eres optimista. Eh, respecto a la junta de firmas de este año si creéis que vamos a romperla en el plebiscito de abril si creéis que vamos a romperla, sobre todo en el o sea, en, el, en las elecciones de octubre si vamos a sacar candidatos, etcétera, ¿Qué opinas? Sí, por supuesto, o sea, de partida yo creo que van a salir candidatos sí vamos a sacar las firmas y segundo porque veo el trabajo que están haciendo todos ustedes todo el partido, o sea, están educando que es lo importante, porque... Eh, eh, la política es educar, y eso es lo que nos faltan, faltan políticos de verdad. Volver a la política antigua, aunque a algunos les parezca un poco loco, pero la verdad es que sí necesitamos sí. políticos de verdad, que sean comprometidos con la sociedad, y en eso sí lo veo usted. Perfecto, sí. y además tengan conocimiento, ¿no? claro. que tengan cierta instrucción política sí, claro, por supuesto, y filosófica. ¿no? Y en esa línea, el Partido Libertario se lo propuso de definitivamente dar la batalla cultural. Ahí está la madre de la batalla. ya lo decía Gramsci, aquel militante comunista italiano claro. en la década del 20, decía que para ganar el poder hay que ganar la batalla cultural y crear socialistas. Bueno, nosotros vamos a ayudar a que las ideas libertarias, la, la gente las tome en su profundidad. Y así, a la larga, el voto casi que pasa por decante a nosotros. Claro, tenemos ¿Te que, que, que crear es? una especie de eh, libertarianismo cultural. Exacto, como, claro. exactamente. Sí, sí es válido el concepto, pero sí, claro, se entiende sí. la idea. Entonces, no basta con ganar elecciones. No es suficiente. Eso es lo que ha hecho la clase política en general y sobre todo el sector de la derecha. claro Ganan elecciones, pero no gobiernan, en el sentido de que no conducen ni lideran procesos eh, políticos. Claro, o sea, Sebastián Piñera eh, ganó la elección de 2017 y él pensaba probablemente que ya podía gobernar durante cuatro años tranquilo. completamente tranquilo, ¿sí? que ya habían ganado la batalla que estaban en el poder, prácticamente y que no había nadie que los pudiera sacar Miren como estamos ahora. No es suficiente claro. es que ellos no entienden eso nosotros vamos a superar a esa derecha es así, así de grande nuestra visión. Chicos, vamos a pasar al segundo tema porque aquí tenemos a dos invitados muy especiales espectaculares a Paz y a Gonzalo, que nos van a hablar un poco acerca de un proyecto ciudadano que están formando. Y para poder eh, dar inicio a este tema, me gustaría dar algunas palabras al respecto. Resulta que hay un locatario, había un locatario que se llamaba Héctor Martínez, supongo que algunos de ustedes lo conocen, que tenía un local en Las Gangas, me parece que se llama el centro comercial que está en Franklin. Resulta que él, durante todas las noches posteriores al 18 de octubre, estaba defendiendo su local, está defendiendo también al centro comercial junto con el resto de vecinos de, eh, del sector. Y resulta que durante la noche de Halloween, como había menos gente porque era fiestas, no querían que hace toda la noche de nuevo los vecinos cuidando el local, llegaron unos delincuentes y Héctor estaba prácticamente solo con un par de personas más. Entonces ocurrió, lamentablemente, que Héctor se cayó porque llegaron los delincuentes, y se asustó, se tropezó, algo así, y bueno, llegó una persona, un indeseable, insufrible, con un cuchillo y lo asesinó. Lo acuchilló en el estómago y Héctor murió creo que un par de horas más tarde. Resulta que hay mucha gente en Chile que dice que nosotros tenemos que este año, el 2020, el que viene, ponernos las pilas como derechas para que podamos defender la patria, para que podamos defender la nación. Yo creo que eso es cierto. No, no voy a entrar en discusión de si la nación existe o no. Son cosas, son voladas más profundas, podríamos decirlo así. Pero um, quiero decir que no es lo único que hay que defender, también nos tenemos que defender a nosotros mismos. Tenemos que defender la propiedad privada, tenemos que defender nuestra propia vida. Y en ese, en ese sentido me gustaría preguntarles a ustedes dos que están formando el proyecto. ¿puedes empezar tú? Porque ahí, por ejemplo, salió el senador Girardi diciendo que la propiedad privada iba a dejar de ser el valor fundamental de la sociedad. Claro, él quizás no conocía a Héctor Martínez, para él la propiedad, que él tenía en su local, no era simplemente una cosa para ganar plata y listo, no era el trabajo que había hecho durante toda su vida, durante su vida entera. Cuéntanos un poco acerca del proyecto ciudadano que están formando. Sí, mira, lamentable esa muerte, yo creo que a todas luces se podía haber, se podía haber evitado eh, de cara a la, a la violencia que se han estado dando en todos estos días. Pero este movimiento nace en base a lo mismo, en base a lo mismo. Este movimiento nace eh, en base a conversaciones que hemos tenido con otras personas que también tienen su... Ahí, su, ahí está su el logo del, del que movimiento. Que, tenemos, que tienen su, ver. exactamente, por lo tuyo, son por tus cosas, por mis cosas, por las cosas de todos que cada uno posee y que cada uno ha, de, ha, ha, ha, ha puesto tiempo, ha puesto trabajo, ha puesto inclusive invirtiendo dinero también en sus cosas para tenerla. Y nace del temor que ocurre ahora con todo este con todo este eh, nuevas ideas de hacer del cambio de constitución considerando lo que ocurrió en Venezuela y en otros países en las cuales el derecho a la propiedad quedó totalmente desprotegido considerando lo que lo que está ocurriendo ahora en Argentina donde te pueden te pueden tomar los fondos los fondos completamente de la jubilación ya no son tuyos eh, te, pueden, te pueden empezar a subir, a subir impuestos en base a tus propios ahorros que ya claro. ahora ya no son tuyos tampoco entonces nace del, nace del temor a que todo eso se pierda y en base a eso nos juntamos con un grupo de gente y creamos este movimiento que trata de alguna manera uno, como bien dice Paz eh, eh, eh, educar <coughs> entregar conceptos y ahí, me, y ahí me cuelgo de lo que dije recién eh, destacar las propiedades positivas que tiene el, el, todo el concepto de la propiedad privada, el derecho a la propiedad, las bases que nosotros tenemos como individuo como individuos que son que son, que son en la propiedad privada en particular, que gracias a eso podemos maximizar los beneficios en forma personal y después en forma, en forma, en forma comunitaria, en forma social, eso es lo que nos da a nosotros como, como, como estilo de vida que nosotros tenemos actualmente. Y hay que defenderlo y la única manera que nosotros encontramos para eso, una de las, una de tantas, es crear esta iniciativa y sobre todo, sobre todo, a mí eh, es con los últimos comentarios de, de Guido Gerardi, es claro. que completamente empieza a relativizar la propiedad privada, eh, yo no sé cómo va a llegar al, al crearse, al, al, al, al crearse, al estar creándose la nueva constitución con hoja en blanco, todo lo que está escrito antes queda sin, sin fundamento, claro. sin base. Claro, Entonces, podría eliminarse un montón de cosas fundamentales o sea, completamente. Por cierto, el derecho a la propiedad privada ¿no? O sea, Exactamente Entonces este movimiento es, uno, para educar para hablar de la propiedad privada pero también es para incentivar y de alguna manera mostrar las otras, los otras beneficios que tiene el capitalismo, que tiene el liberalismo y con todo lo que eso conduce a una, a una democracia y a una libertad individual y, y, y social Agregar también, perdón que la propiedad sí. privada es la realización de un sueño o sea, es un proyecto de vida, es algo en lo que tú estás trabajando para obtener. O sea, es algo muy importante, nos da libertad como seres humanos. Exactamente, claro. Ahora, yo quería acotar, ya que mencionaron la, la famosa y nefasta, hay que decirlo, declaraciones de Viral, yo las tengo acá, lo quiero citar textual si me lo permiten. Dice, miren, comienza el inicio del fin de la constitución de Pinochet ya no habla realmente del, del verdadero motivo que, que, que moviliza este cambio de Constitución. Claro. Quiere decir que se va a terminar el agua como propiedad privada, se va a terminar este tribunal constitucional, se va a terminar el rol subsidiario del Estado, o sea, terminar una sociedad donde la propiedad privada está por sobre cualquier otro valor. Y ese es un punto relevante. Yo creo que su movimiento viene a defender precisamente una de las ideas principales del liberalismo, tenemos que recordar que la propiedad privada nace como el, <coughs> perdón, eh, a raíz del derecho absoluto de cada persona a disponer de su propiedad, de lo suyo. Exactamente. La propiedad privada, conjunto con la economía social de mercado, es un acuerdo entre las personas para generar paz social. O sea, ya lo decía Aristóteles, por ejemplo, que o, o ya lo veía Aristóteles, con su lucidez característica, claro. que en una propiedad común se generan sí o sí conflictos porque cada uno de los individuos dueños de esa propiedad o sí, dueños de esa propiedad, este comilla, sí. claro, tienen sus eh, su propios intereses en ella entonces se va a generar conflictividad sí o sí y además agregaba que al no ser nadie dueño de esa propiedad, en el fondo nadie tiene derecho a entregar nada, es decir, bajo la visión de Aristóteles imagínense la cantidad de años atrás que estamos hablando eh, bajo la visión de Aristóteles es imposible genera, eh, eh, permitir la generosidad de las personas sin la propiedad privada ¿se fijan? Tomás de Aquino después que sabemos que fue el que adecuó la, la idea de Aristóteles al cristianismo mencionaba la propiedad privada como, como fundamental y, y casi al punto de necesario para la vida ¿se fijan? Si hay propiedad privada, cada sujeto sabe mejor cómo cuidar de lo suyo y que pasaría lo contrario en una propiedad común donde se preocupan. ¿Se fija? Cada persona entiende y cuida mejor lo que obtuvo por su trabajo y no descuida la propiedad común. ¿Se fija? Entonces hay un montón de argumentos éticos, económicos, lock después, tiempo después asumió la propiedad privada como un derecho natural, al ser lo, los bienes naturales entregados por Dios para disposición de los hombres. Claro. ¿Se fija Entonces, no hay por dónde no defenderla. Y lo más importante, yo creo que, bueno, la idea, la idea es, lo, lo que le acabo de decir es muy importante, pero también es, es valioso lo que la gente opina o cómo ven ellos su propiedad. Entonces en conjunto Y bueno, yo estoy ayudando acá a los chiquillos, pero esos son los, ellos son los principales líderes del movimiento. Sí. Hicimos, perdón, que quiero dejar bien claro la, la visión de, la, de las personas. Si bien esa, la idea de lo que yo, algunos autores que cité, son importantes, más son lo que piensa la gente. Y, y en, ese, en esa línea hicimos una pequeña encuesta en redes sociales, tenemos que usar la herramienta que disponemos actualmente, para que la gente nos diera su visión. ...como parte del trabajo de campo para crear este movimiento... ...y surgieron conceptos como uno de los que mencionaba Paz... ...concreción del sueño... ...¿se fijan? ...es el hogar para crear a mis hijos... ...es donde yo formo familia... ...o sea, aparte de las consideraciones éticas, económicas... ...tenemos un montón de consideraciones morales... ...y, y por qué no sentimentales de las personas... ...es a eso... ...lo que queremos defender... ...entonces finalmente cuando me preguntan... ...o nos preguntan... ...¿por qué defender la propiedad privada?... Yo con todo esto antecedente digo, ¿por qué no defenderla? Es un imperativo moral. No podemos Exacto. permitir que cierta izquierda intente permear este principio básico de la democracia. Eh, pues, completamente de acuerdo. Tremenda intervención, digo ¿Tú gracias. agregar algo? Sí, Gonzalo? es que es, eh, un poco me suma lo que dice. La, eh, la propiedad privada te identifica como individuo, como persona. Cuando a ti te atacan, la propiedad privada te están atacando como persona. Cuando a ti te quitan algo, es decir, cuando te eh, queda desprotegida, tú quedas desprotegido como persona. Eso significa de que todo lo que puedes haber logrado queda de manera, en forma inmediata, eh, eh, pendiendo de una, de una cuerda, porque ya no sabes en qué momento, ya no sabes qué tan tuyo puede ser. Eso significa que ya no puedes hacer uso y goce tal vez de, de la producción, de lo que has hecho, de lo que has trabajado, porque el día de mañana te lo pueden quitar. Esa es la gran importancia, claro. la gran importancia que tiene la defensa de la propiedad privada. Así es. Eh, bueno, más allá también de la defensa individual, que es probablemente la más importante, también tenemos una defensa que es macroeconómica, ¿no? Y es, es también muy relevante. Hay gente que va a perder los empleos si es que dejar financiamiento aquí, precisamente porque no va a haber eh, propiedad eh, privada garantizada para un futuro. Paz, yo te quería preguntar a ti, eh, porque entiendo que este es un movimiento eminentemente político. Se nota, ustedes decían ahí, están por el no. Ustedes eh, quieren formar ciudadanos, precisamente para poder luchar por defender la propiedad privada pero qué acciones concretas quieren hacer, ustedes quieren por ejemplo formar gente a través de no sé eh, ¿quieren, quieren realizar consultas, quieren formar gente por ejemplo a través de charlas ¿Qué, qué es lo que pretenden hacer para poder efectuar realmente su cometido Mira, básicamente lo primero es empezar a entregar conocimientos a través de redes sociales luego sería genial poder trabajar con personas, hacer reuniones eh, Hacer cosas más concretas, pero en realidad bajándolo a tierra en este en este momento como algo más tangible es eh, transmitir a través de redes sociales sí. el momento. Sí, la idea perfecto. siempre es eh, llegar en un momento en el cual, una vez que tengamos una cierta cantidad de interacción con, con personas dentro de las redes sociales, dejen alguna reunión informativa. Como en este momento uno puede levantar reuniones acerca de la constitución, qué significa el proceso, en este caso vamos específicamente a hablar del tema de la propiedad privada. Y de ahí enganchar con todo lo, digamos, con todo lo que se puede perder de, dentro de esta nueva constitución con la hoja en Blanco. Pero sí, sí, la idea es decir, primero es educar, después es decir, comunicar y para luego ya entrar a un tema más personal con algún grupo de gente para empezar a invitar a alguien que sea experto en el tema y que pueda responder consulta y orientar a la gente. O sea, básicamente es el paso a paso para ir avanzando a formar algo mucho más grande. Pero, Pero ¿cómo se proyectan así? Vamos a soñar un poco. Uh -huh. En tres meses más, si ustedes casan a tener, por ejemplo, 5.000 personas que son adherentes y que quieren participar activamente. Soñar es gratis. ¿Qué, qué es lo que harían concretamente? ¿Qué les gustaría hacer a ustedes? Eh, no sé, a mí se me imagina hasta una marcha gigante. Ya, por por eso. eso. <risa> <risa> o sea, claro. si Nomad FP pudo, ¿por qué nosotros no, digamos? Claro. Sí. sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Bueno, el Nomad FP hay mucha gente que no lo sabe, pero no, era un, no eran solamente movimientos masivos que, no sé, por pues, si... Eh, por ejemplo Luis Mesina o, o el otro caballero el del, del Bigote, que eh, llamaban a, a una marcha de 50.000 personas cada tres meses. No, la verdad es que ellos estaban haciendo un trabajo súper profundo. Estaban en todos los sindicatos, estaban incluso en los colegios de repente, estaban en las universidades. Exacto. Ellos participan activamente ahí, están siempre metidos en todos los grupos intermedios, como dirían prácticamente desde la doctrina gremialista. exacto Y hacían marchas muy seguido. Solo que no eran marchas masivas, de repente hacían marchas de 2000 personas, marchas de 1000 personas, incluso creo que de repente, a veces hicieron marchas muy pequeñas. Y claro, uno podría pensar que no hay un despliegue comunicacional importante pero ellos están confabulados, y creo que se nota completamente, y a lo mejor aquí me estoy metiendo quizás, eh, no sé, en la, pata, en la pata de los callos, pero la verdad es que yo creo que es así, están confabulados con un montón de medios de prensa que mostraban las fotos de ellos Chibre. con marchas así, entonces, claro, sí tenían un espíritu comunicacional, y al final el hecho de estar constantemente en las calles también les trae un crédito, también les trae eh, digamos beneficio. Exactamente, Mira. para llegar a esa marcha masiva, hubo muchos meses, Exacto. quizá años de trabajo profundo en, la, en las capas sociales más, digamos, eh, ¿cómo decirlo? la sociedad civil la sociedad, grupo, la claro. sociedad civil en general, digámoslo así no quería decir cuerpo intermedio <risa> <risa> la sociedad civil entonces, claro esa yo creo que es el itinerario a seguir, a hacer trabajo de base con grupos pequeños de personas y luego ir aumentando cada vez más la presencia y llegar, ¿por qué no? a tener marcha y ¿por qué no? Como les comentaba yo al principio, o sea, cuando empezamos a, a, a, a vislumbrar este tema, que este movimiento sea referente en los medios de prensa cuando se trata de defender la propiedad. Me explico, cuando quieren hablar de AFP en los paneles de, de televisión, por ejemplo, de claro. radio, invitan a algún representante del movimiento, claro. como el representante de la calle. También es parte de nuestra visión eso. Queremos trabajar para llegar a eso. Sí, sí, no, estoy completamente sí, todo por... ese potencial está Exacto. y se va a llevar a cabo. Yo creo que de una u otra manera, yo creo que en este momento los pasos están más o menos claros. En algún momento vamos a empezar a solicitar reuniones, presentaciones, viendo la cantidad de gente, podemos empezar a hacer algún mitin, algún mitin, en alguna parte, mitin me refiero juntarse en alguna claro. parte para eh, repartir volantes con personas, lo que sea. Yo creo que las ideas están y ser referente es el fin final también. Si sí, el plebiscito de abril es poco probable, lamentablemente, pero si llegara a ganar el sí, o sea, perdón, el no, o sea, si llegamos, si llegamos a ganar <risa> nosotros... me gusta tu... Sí, no, no. no <risa> <risa> mí, me, hay que pensar positivos. Si claro, claro, ahí. exactamente. Eh, si llegara a ocurrir eso, el movimiento sacada ahí o sigue aquí no, a la No, no claramente. No, no, no, ya. No. luego va a ser la defensa dentro de la dentro de la Comisión Constituyente. No, no, no. Pero no. si sacaba ya la, digamos, no hay nueva Constitución, si la ah, gente. Sí, sí, sí, sí, claro, claro. No, no por, por supuesto no. que no, esto no termina. Si tenemos la labor de educar. O sea, por ya. algo somos libertarios yo creo que ya Perfecto. se abrió una puerta en este momento Exacto. insisto, insisto, yo creo que gran falencia de, de, de digamos, ya sea de los, liber, de los libertarios o de, de, la, de, la, de la derecha o general de, de este modelo, es que hay que comunicarlo hay que decir lo bueno que tiene eso es lo que nos ha dicho, y nosotros seguiremos en ese... Sí, en ese es, es un principio que se defiende siempre. Las libertades nunca, nunca están garantizadas. Yo creo que fue una, una de las lecciones principales de la sociedad chilena en todo este periodo. Exactamente. Eso es lo eso es lo importante como, como resultado y como aprendizaje. Las libertades no están garantizadas y uh -huh. hay que luchar por ellas, y hay que educar a la gente dándoselas a saber. Nada de lo que tú dijiste, nada de, de lo que tú tienes en este momento está asegurado, y esto es porque el tú tienes esto. y Hay que, hay que lo pelear. Así es. Bueno, sí, estoy, estoy completamente de acuerdo. No no podría quizás compartir más las palabras. <risa> eh, y creo que tiene un poco que ver también con lo que estaba diciendo al principio del programa, que claro, se abre una luz de esperanza. Porque hay mucha gente que abrió los ojos, que se dio cuenta desde el primer día que esto estaba organizado, que esto estaba hecho eh, para precisamente para poder sacar réditos políticos, también réditos culturales la izquierda viene, hace un, viene haciendo un trabajo cultural hace décadas. Así no es. años, no meses, décadas. décadas. Mm. décadas. Y mm. es algo que nosotros hemos estudiado es. en diversos cursos que hemos tenido y todos los rayados en las calles no son casualidad. O sea, todos tienen un significado, los grupos anarquistas son, eh, están conformados por personas no ignorantes, no que no saben nada, personas que están completamente instruidas, personas que leen. Si uno ve por ejemplo, el, o estudia el ataque al metro que hicieron en 2014, eh, eh, creo que fue a la escuela militar donde una persona creo que perdió la mano. Sí. Sí. sí, Exactamente, en el subcentro. Eh, y uno revisa quién era el que perpetuó el ataque y a qué grupo eh, pertenecía, se dará cuenta de que eran eh, personas que estaban completamente instruidas. Claro, Yo, así es. Sí. Bueno, estamos terminando el programa de hoy. Le agradecemos de verdad, desde el corazón, todo aquí, por habernos visto, por haberse dado el tiempo de ver este programa. Y hasta la próxima. Yo quisiera antes, dale, antes, dale, quisiera, dale, <risas> quisiera cerrar con unas palabras. Primero agradecer la voluntad de Gonzalo y Paz por querer formar este movimiento y ayudar a, a algo tan elemental y tan lindo como la libertad. ¿Cierto? Y en ese sentido, eh, yo quisiera, para cerrar las palabras y quizás dejar abierto la puerta al próximo año, quisiera citar, citar una de las frases de Benjamin Franklin, cierto uno de los padres fundadores de Estados Unidos, uh -huh. que dice que las ideas de la libertad generan virtuosismo en el sentido que para triunfar en, el, en, un, en, un, en un sistema libre necesariamente tiene que generar la persona laboriosidad, disciplina, trabajo, constancia son valores que nosotros desde el partido libertario apoyamos pero al 100% así es que repito, pasó el periodo de repliegue y ahora viene el 2020 como despliegue Exacto. El Partido Libertario se viene con todo, así que todo invitado a formar parte de nuestro movimiento. Claro, y también de la organización social que está. Por supuesto. Por lo bueno, tuyo. Hasta pueden, la próxima. pueden seguirlo en Twitter por lo tuyo. Arroba ah, por lo sí, tuyo sí, sí, sí. Acuérdense eso. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.